Buenos días a toda esta sesión de la segunda edición de Hijos de la economía social y solidaria. Eh, esta sesión, eh, la primera edición fue el año pasado eh, y la organizamos desde Dicha y Hecho y Economistas sin Fronteras eh, y el objetivo es por un lado eh, visibilizar las prácticas eh, de organizaciones de la economía social y solidaria eh, prácticas reales eh, que muchas veces se quedan internamente a las organizaciones. Eh, por otro lado, también que entre nosotras podamos eh, también reflexionar ¿no? de cómo hacemos las cosas y qué, qué cosas podemos mejorar. Y también que nos sirvan de aprendizajes, porque muchas veces, pues, aunque sabemos que las organizaciones de la economía social hacen las cosas diferentes, eh, pues realmente no sabemos cómo eh, eso se traduce en el día a día y en políticas reales. Entonces, bueno, pues lo que queremos es intentar eh, traer estas, estas prácticas y mostrarle al mundo cómo, cómo lo hacemos. ¿no? Eh, probablemente eh, ya estáis familiarizados con, y familiarizadas con toda esta, esta estructura ¿no? de la economía social, pero solo por introducir eh, las entidades de la economía social que formamos parte de, del mercado social, eh, evaluamos nuestras prácticas en un balance social eh, que hacemos anualmente en donde evaluamos pues, por ejemplo la equidad, eh, evaluamos eh, también las brechas salariales, evaluamos eh, por ejemplo eh, dónde van nuestros beneficios ¿no? después de pagar sueldos, eh, después de pagar gastos fijos eh, y todo eso es visible en, en el balance social, dentro de poco Elena os podrá pasar los links de, del balance social para que podáis ver los resultados de todas las entidades que lo hicieron en, en el ejercicio de 2020 y 2021. Eh, pero bueno, aparte de estas cosas que se visibilizan en el balance social, pues luego hay cosas que hacemos diferentes que muchas veces no se ven. Entonces esta sesión es para intentar eh, visibilizar y compartir es, estos saberes que no solo salen en, la, en el balance social. Así que hoy tenemos eh, la enorme suerte de poder contar con, eh, por un lado, eh, El Salto Diario, que como sabéis es una cooperativa eh, periodística eh, y contamos además con dos eh, personas de su equipo, con Clara y con Aníbal. Eh, también tenemos la suerte de, de contar con Vegiterráneo, que como sabéis es una cooperativa eh, de catering vegano y contamos hoy con Hanna y con David, eh, tenemos esa suerte. Y bueno, como trabajamos muy cerca de Economistas sin Fronteras y para dicha y hecho son también un referente muy importante, pues decidimos que en esta, en esta edición, de manera extraordinaria, eh, queríamos también saber cómo hacen las cosas en Economistas sin Fronteras. Así que tenemos la suerte de contar obviamente con Elena, con la que hemos organizado esta sesión, eh, y también con, con Romina, de Economistas sin Fronteras, que ya sabéis que, que se dedican a la promoción y difusión de una economía más justa. Eh, así que nada, yo creo que como introducción, así para no extenderme más, eh, está bien. Y, y nada, Elena, te doy paso para que podamos empezar la, la entrevista y intentar entender. Queremos, nos gustaría empezar con el. Eh, bueno, voy a empezar con el primer bloque de preguntas, que, que, que es más introductorio, ¿no? Sobre todo más en referencia a, bueno, quién es. Eh, ¿Cómo surgió vuestro proyecto? ¿Cuántas personas eh, lo comenzasteis o lo comenzaron al principio? Y, y bueno, ¿qué forma jurídica sois? ¿no? Y ¿Por qué la elegisteis? Contad, contadnos un poco. Hola, ¿qué tal? Bueno, también agradecer siempre lo que hacéis, porque gracias a esto pues, se mantiene vivo todos estos proyectos. Y bueno, nosotros elegimos cooperativa Sí, la verdad, sin tener mucha idea, pero fuimos a parar Economistas sin Fronteras y bueno, no es porque Elena aquí, pero Elena fue como nuestra salvadora para saber un poco qué queríamos, porque en realidad no sabíamos nada de qué, qué forma jurídica queríamos y al final, bueno, pues elegimos cooperativa ¿no? Yo creo que también porque, bueno, con nuestra idea política es lo que más encaja actualmente, ¿no? Es, un, es una forma de crear un poco de democracia, porque toda la participación son horizontales, entre el equipo hay mucha solidaridad, hay creación de cohesión social. Eh, bueno, pues es una forma de con que los criterios de responsabilidad social estén asociados con sus ideas políticas. Así que decidimos que la mejor forma de jurídica para nosotros era la, la cooperativa y por eso lo, lo formamos así. No sé si tú quieres decir algo, ¿no? No, eh, es eso que es un, eh, como nosotros siempre queremos ser horizontales, que no haya distinciones entre, entre ninguno de los compañeros, por eso elegimos eh, cooperativa. Muchas gracias. ¿Y cuándo os creasteis? ¿Cuál fue vuestro origen? Bueno, nuestro origen fue bastante curioso, porque nosotros... Yo no tengo idea de cocina, nunca he cocinado, siempre he trabajado en una oficina y bueno, todavía... Y yo he estado casi toda la vida trabajando en supermercados. Y entonces, pues eh, nosotros habitábamos un centro social que se llama la Villana de Vallecas y aquí tienen como una tabernita que siempre ha sido gestionada cada año por, co por colectivos diferentes, pero bueno, pues como los colectivos siempre tenemos muchas cosas que hacer, pues nunca había una continuidad en la taberna. Y justo cuando llegamos nosotros, la taberna se quedó sola. David y yo no nos conocíamos, nos habíamos quedado los dos sin trabajo. Y decimos, oye, pues vamos a, a probar sin conocernos, a meternos a, a ver qué es esto. ¿no? Pues ya que formamos parte de, de, de la asociación, nos lanzamos ahí a la aventura. Y pocos meses después nos llamaron para participar en la cumbre del cambio climático. Y dije, oye, pues, ¿podéis cocinar como para mil personas al día? Y David y yo, pues, dijimos, bueno, pues, digo, ¿por qué no? Y entonces, allí también bajaron unos eh, compis de suizos a echarnos, que ellos se dedican a cocinas colectivas, se llama Co Colecti, y entonces ellos bajaron con todo el material. Y estuvimos una semana cocinando para el cambio, bueno, contra el cambio climático. Y ya después de esa semana dijimos, oye, pues si hemos podido con esto, pues por qué no intentamos lanzar y hacer algo más más, sesudo, más más consensuado, más pensado. Y decidimos plantear a nuestra asociación que queríamos hacer trabajo de autoempleo en el centro social. Presentamos un proyecto de Taberna y Caterine vegano y a raíz de ahí eh, surgió esto. Llevamos tres años, pero legalmente llevamos un año. Sí, no claro. sí Dalia. No, no, eh, eso que como cooperativa eh, llevamos como, como un año. Sí, nos pilló la pandemia de sí. a por medio, pero estar alojados en un centro social, que, que es lo que nos diferencia, creo, un poco de una taberna o un catering al uso, que es lo que nosotros queremos también como matizar, porque nosotros no nos gustaría como crear una taberna fuera del centro social, porque nuestra idea política social es, es en conjunto con todos los eh, habitantes, bueno, todas las organizaciones que hay aquí. Entonces creo que eso también nos hace como algo distinto eh, de, de lo que hay actualmente y lo que queremos, no queremos estar como, que también es muy valorable, pero que a nosotros lo que nos une y nos tira es estar dentro del centro social para hacer activismo. Muy bien, muchas gracias. Aníbal, Clara, contadnos un poco. Eh, Lo doy yo o empiezas tú, Clara? Bueno, voy yo si queréis y Clara seguramente tenga más información. Eh, nosotros nos eh, arrancamos como cooperativa en 2018, o a, a principios de 2018, aunque los papeles empezaron a preparar a finales, a mediados de 2017. Eh, com, supongo que la mayoría ya sabréis, esto empezó como un, como un proyecto heredero de Diagonal, que era otro medio de comunicación eh, previo, que tenía una forma jurídica distinta, era una asociación, junto con otros medios que también se aliaron, digamos, para dar este salto. Eh, en ese momento serían alrededor, porque yo no estaba, serían alrededor de unas 20 personas empleadas entre socias trabajadoras y empleadas no socias y unas 70 70 y tantas socias colaboradoras y unas y en ese momento creo que había unas cinco mil o seis mil suscriptoras eh, como su, bueno surgió bueno yo como digo, no estaba en ese proceso pero bueno fue un proceso bastante largo y bastante intenso de, de de montar lo que era el medio de comunicación y a la vez lo que era la figura jurídica que es la cooperativa la figura jurídica eh, por cierto, es, eh, una, es una cooperativa, está, está inscrita en el registro estatal, o sea, se rige por la ley estatal de cooperativas. Entonces, eh, está inscrita, está inscrita como una cooperativa integral de mm, trabajo y consumo. O sea, es una cooperativa con dos tipos de, de actividad cooperativizada, digamos. Eh, y se eligió esta, esta forma mixta, esta forma integral de cooperativa porque era la única o era la que más nos permitía mantener, digamos, los equilibrios internos que habían en la etapa previa, en la etapa de Diagonal, que era, digamos, una etapa mucho más, mucho más militante, y mucho más de movimiento social, eh, y pues tenía unas dinámicas y tenía unas... unas, unas inercias que, ah. que la única forma de reflejarlas y de recogerlas en una estructura más legal era una figura era la figura mixta de cooperativa de consumo y cooperativa de trabajo porque a la hora de, de, de hacer el, eh, la composición del consejo rector las, las votaciones eh, los, los cómo se llama la baremación de la, del peso de cada tipo de socio pues era la manera de hacerlo más parecido a lo que tenía la asociación de diagonal antes eh, no sé, seguramente Clara conozca algo más del proceso de, de, de cómo surgió, pero bueno, por ahí os, esto es lo que os puedo contar yo. Yo me dedico un poco más a la parte, yo soy de administración, a la parte contable y de, y de digamos, de administración de la, de la cooperativa. Entonces yo lo que os voy a contar es un poco lo más así, lo más técnico, lo más jurídico y todo eso. Pues yo para complementar, no voy a complementar, es que justo esta parte es la parte que mejor puede responder Aníbal. Eh, yo me dedico a la parte de, yo coordino la publicidad en El Salto, digamos, y coordino una pequeñita agencia de diseño gráfico que tenemos. Yo estaba en 2017 cuando se produjo El Salto. Entonces, como vivo en Galicia, no viví los entresijos de cómo se tomó, eh, la decisión de ser una cooperativa mixta, digamos, una cooperativa integral, pero sí que viví los desvelos de las personas que entonces estaban pues, tratando de encontrar la fórmula jurídica que armonizase eh, lo, que, lo que representábamos a nivel civil y social, eh, o sea, que, que armonizase, ¿no? que, que, que fuese lo más parecido a lo que el proyecto era entonces. Como Aníbal dice, en... Somos un proyecto que tiene muy en cuenta toda la parte militante y activista o que la tuvo muy en cuenta y aunque no perdemos de vista que cada vez, es pues que ya tenemos, muchos, ya tenemos cinco años como cooperativa, aunque cada vez somos un proyecto comunicativo más maduro, eh, seguimos creyendo en que venimos de los movimientos sociales. Entonces, el tema de la ponderación del voto, era muy importante en su momento y la fórmula que encontramos para que las socias colectivas, que son aquellas que no son socias trabajadoras ni, ni empleadas, la, la fórmula que encontramos para que su opinión y pudiesen gestionar el proyecto fuese legalizada fue este modelo de cooperativa integral eh, de trabajo y de, y de, y de consumo, digamos porque nos permitía varias tipologías de, de socias. Eh, creo que empezaron 14 personas empleadas, Aníbal. No 20, pero no estoy segura. Es que yo, como estaba en Galicia, es que yo ahora empleada llevo un año, eh, pero militando llevo desde 2017. Entonces creo que fueron 14 personas empleadas y ahora somos unas 25. Eh, y socias trabajadoras ya no sé mmm, cuántas somos. Yo no, por ejemplo. Y no sé si respondimos a toda la pregunta. Sí, sí. Sí, vale. Muchísimas gracias, Clara Aníbal. Eh, Romina. Vale. Eh, bueno, vamos con las Particulares Economistas sin Fronteras. Economistas sin Fronteras se fundó en el 97, ¿vale? Y a partir de un grupo de profesores universitarios, ¿no?, que daban clases y veían ¿no? que la economía no se enseñaba de forma adecuada para explicar los problemas. Entonces, para ello se conformó una asociación. Esta asociación, digamos, eh, se transformó o, digamos, una, se creó una doble forma jurídica a lo largo del tiempo en fundación. Esta fundación, eh, digamos, se conformó para poder conseguir alternativas en la financiación, ¿no? Que la asociación por ahí no podía llegar. Y a la vez, la fundación tiene, digamos, este, este nombre de interés público, lo que permite también esto, ¿no? De buscar alternativas en la financiación. Al día de hoy, voy a ser muy concreta y concisa, seguimos con las dos formas jurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la asociación nos representa realmente en la forma democrática digamos, de, de la toma de decisiones y cómo funcionamos realmente dentro de Economistas. La fundación es por la que digamos gestionamos nuestra parte más de proyectos, financiación, pero la asociación es la forma en la que digamos nuestra gobernanza va. Entonces, si pensamos en los órganos que tenemos dentro de Economistas, en la toma de decisiones está el patronato, la junta Directiva, la asamblea de socias, un comité y, una, y unas reuniones de trabajadoras. ¿Vale? Entonces, digamos, sí tenemos asamblea, que después voy a ir contando digamos, particularidades cuando vamos avanzando en la entrevista, pero digamos, nos creamos como, aso como asociación, después se creó la fundación, pero más la forma de toma de decisiones, vamos más a lo que es una asociación, con sus vericuetos que iremos... Desarrollando. No sé si fui... No sé la cantidad de profesores que fundaron la, la, la asociación en su momento, la verdad, desconozco por ILE ahí, que tiene más años que yo dentro de Economistas, pero hoy por hoy somos 15 personas trabajadoras, eh, hay 12, 14 personas patronas, y después tenemos nuestros órganos digamos, de personas voluntarias también que van participando. Así que... Muchas gracias, Romi. muy bien. Nada que añadir. Bueno, pues vamos al el bloque de gobernanza interna. Eh, bueno, este bloque lo hemos, lo hemos hecho porque, bueno, pues el artículo 129 de la Constitución Española dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas y también establecerán que los medios que faciliten también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Entonces, eh, esto que dice la Constitución Española, lo que queremos entender también es cómo las entidades de la economía social y solidaria lo llevan a la práctica. ¿no? Eh, entonces, nuestra primera pregunta del Bloque de Gobernanza Interna es eh, cómo os organizáis internamente, existen áreas o departamentos. Y diría primero, Beli Sí. ¿Quieres que lo diga yo? Sí, no, nos complementamos. Empiezo lo... yo. Bueno, nosotros tenemos la suerte, por decir, entre de comillas, que actualmente somos dos. Y entonces es como todo más fácil. Eh, tenemos otra compi que está en, en, como en reserva porque como eh, monetariamente el dinero no llega para tres salarios, pues somos dos. Y entonces, a raíz de eso, por ¿cómo se organizamos internamente? Eh, nosotros. Nuestro día a día, eh, por las mañanas, nos dividimos según, bueno, pues eh, David se dedica más al tema de la cocina para preparar todo y yo me dedico más al tema de gestión, de búsqueda de eventos, de preparación de menú, diseño, publicidad, gestión, proveedores, Entonces, me dedico más a la parte informática y, y David se dedica más a estar en la cocina. Entonces nuestros horarios siempre son, trabajamos todas las mañanas... Y luego por las tardes ya nos tocaría el turno de la taberna, que es abrir. Y ahí ya sí que los roles son lo igual eh, por la tarde. A mí me toca cocinar y a David le toca cocinar y al que le toque el turno sí que le toca cocinar. Pero por la mañana sí que está muy dividido en cocina David y yo gestión del ordenador. ¿Tú quieres aportar algo? No, decidimos de, de dividirlo así porque yo, por ejemplo, de, de informática y de, de gestión, pues no tengo mucha idea y se me da mejor la, la cocina. Entonces, pues por eso decidimos. Pero como dice la compañera, por la tarde, eh, quien le toque turno hace, hace las mismas funciones que, que el otro. Si sí, intentamos como compensar pues, pues los, las, los fuertes las debilidades que tiene cada uno, pues, potenciarlo donde mejor se encuentra también y donde se muera más cómoda. Entonces, para no forzar cosas que no sabemos, procedimos de en el trabajo, tanto en la taberna como en, lo, en los catering. Los catering sí que es un poco más conjunto, pero sí que... Sí que funcionamos de esa manera y es mucho más fácil y nuestra compañera Lidia, que hay que mencionarla, sí que nos apoya los lunes en la taberna, que es cuando ella puede trabajar para ir cogiendo formación y cogiendo hilo y también se dedica también eh, a parte informática porque, porque ella me complementa algunas cosas en, en, en las que no llegamos, porque la verdad es que, como dicen, que, que trabajar para uno mismo está muy bien, pero son muchas horas y a veces no está muy bien. Así que tenemos suerte que somos tres y nos complementamos bastante bien nuestros conocimientos con nuestras habilidades. Iria, el salto. Vale. Eh, bueno, nosotros somos como somos, o sea, nosotros sí que estamos divididos en áreas y en áreas, departamentos, grupos de trabajo, tenemos un poco de todo. Um, las áreas son evidentemente redacción, que es el área más grande. Luego administración, eh, foto, um, arte y diseño, vídeo. Y luego tenemos Edita, que es la, la pequeña agencia de, de, de diseño y esto que, con, que comentaba eh, Clara lo que pasa es que dentro de las áreas hay como subáreas no por ejemplo eh, dentro de administración está Clara que lleva publicidad eh, unas compañeras que llevan eh, suscripciones otra compañera que lleva distribución y yo llevo contabilidad y dentro de dentro de todas las áreas pues hay subáreas ¿no? eh, dentro de redacción pues cada redactor lleva un área bueno y luego aparte hay grupos de trabajo que llevan a cabo tareas específicas y que normalmente implican a gente de diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos un grupo de difusión que es el que diseña y ejecuta las campañas de promo y las campañas de publicidad. Eh, tenemos un grupo que se está encargando de hacer los planes estratégicos. Eh, tenemos un grupo de contenidos donde hay gente de, de, no solo de redacción, sino también de diseño, de foto, de, de vídeo. Y hay más que, que ahora mismo no me acuerdo. No sabría, no sabría decir todos los grupos que hay porque hay bastantes. Y luego tenemos una figura de coordinación, tenemos dos figuras de coordinación eh, que también son eh, colectivas, que son la Secretaría de Participación de todo el colectivo, que agrupa, que son tres personas que digamos, representan o, o dinamizan eh, las asambleas y los plenarios en los que están todos los socios, los socios colaboradores, los socios trabajadores, eh, e incluso a veces participan personas que están en los nodos, que esto es otra parte que no he contado, que son los nodos territoriales. Y luego está la Secretaría de Participación de Empleadas, que simplemente, que solo dinamiza la coordinación de, de las empleadas, de las personas que estamos contratadas. Bueno, y luego están los nodos, eh, que hay seis nodos, que son, bueno, son territoriales, pero luego también está el nodo de radio, que es una división funcional, no territorial. Tenemos nodos en Galicia, en Andalucía, en Extremadura, en País Vasco y Navarra, que es Órdago. En, en país Valencia y en Madrid, creo que no me dejo ninguno, y el nodo de radio, como digo, y esos son como unas pequeñas estructuras paralelas, similares a la, bueno, similares, parecidas a la estructura, digamos, común, oh. la infraestructura común que la llamamos, pero que tienen autonomía, tienen presupuesto propio y tienen su forma de funcionar, no al margen, porque están integrados dentro de la estructura común, pero pero bueno, sí, con cierta autonomía de esto, seguro que Clara también puede comentarnos porque ya está en el nodo de Galicia. Y, y bueno, y de, o sea, en el fondo entiendo que lo interesante de esto sería que contáramos cómo funciona realmente todo este, todo este entramado de áreas, departamentos, grupos de trabajo y nodos. Y la verdad es que es bastante es interesante, pero es bastante difícil de explicar y es bastante largo porque hay... O sea, la, la, la toma de decisiones al final es asamblearia y es horizontal. Casi siempre es, o, o intentamos que sea por consenso, pero eh, cuanto más grande es el grupo, más difícil es que sea por consenso. Eh, entonces termina, terminamos como eh, apoyándonos en votaciones para poder tomar según qué decisiones en algunos ámbitos. Y, y, y al, final todo, al final todo se basa en muchísimas horas de reuniones, Tal vez más de las que podemos, uh, de las que podemos gestionar y, y, oh. y muchísimas, no, muchísimas páginas y páginas de actas eh, donde uh, al final, bueno, tenemos archivadas de aquella manera y entonces a veces tenemos que revisar decisiones ya tomadas porque no hemos sido capaces de reflejarlo correctamente del acta y tenemos que volver a, a, a tomar la misma decisión otra vez para poder, ¿tá? o sea, hay como una parte muy, muy bonita y muy enriquecedora, que es mantener un debate casi constante y, y decisiones siempre muy abiertas porque siempre se pueden revisar. Y la contrapartida es pues, que tenemos eh, que, que gastamos muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo en este, esta forma de tomar las decisiones y que incluso a veces mmm, no somos capaces de gestionarlas bien. O sea, no somos capaces de, de hacer un seguimiento correcto de las decisiones. De, de, de, digamos, de definirlas correctamente para que queden por escrito y luego no haya dudas de qué es lo que hemos decidido. Bueno, entiendo que es un, o sea, en esto yo creo que somos bastante movimiento social todavía, es una cosa que yo en todos los sitios que he militado ha pasado, ¿no? Que se sabe lo que se decide eh, en el momento en el que se decide, pero justo después ya no está del todo claro. Y, eh, y, y bueno, esto es como lo que puedo decir yo de la parte real, porque luego está la parte oficial que también que es completamente distinta. O sea, nosotros evidentemente tenemos un consejo rector y tenemos una asamblea general. Eh, pero bueno, funcionan un poco de manera eh, formal. Eso es. o sea, simplemente funcionan cuando tienen que funcionar, porque legalmente lo tengan que hacer, pero en, en, el, en la vida normal del proyecto eh, lo que realmente funciona son las asambleas de empleadas, las asambleas o plenarios del colectivo y, las, y digamos, la, la gestión diaria que hacen las áreas y los grupos de trabajo. Yo no sé si... Bueno, Aníbal ha dado una respuesta súper completa y, y, y yo no me quiero extender eh, más a, para aquí, porque Romina también tiene que dar su respuesta. Y no sé si hay más preguntas en este bloque de gobernanza sí, donde, podemos, vale, donde podamos meter más cosas porque aquí hay muchísimo turrón... Y Aníbal ya ha dado en varias claves y tampoco sí. me quiero extender, o sea que le paso la, el testigo a Romina. Gracias, Clara, y, y me sumo a eso, ¿no? Como que hay mucha chicha acá en el tema de organización interna, ¿no? Por una cosa son los papeles, digamos, para afuera y otra cosa a veces también como lo que necesita la organización para el avance, ¿no? Las tomas de decisiones muchas veces, el día a día, ¿no? Y también me sumo a lo de a Aníbal que decía, la cantidad de reuniones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mejorar eso? Lo pongo sobre la mesa una pregunta, ¿eh? así como entidades. Eh, desde Economistas tenemos delegaciones y áreas, ¿vale? Las áreas de trabajo son tres y tenemos una, digamos, de, tenemos otras delegaciones en Euskadi y San Sebastián. En, también lo que tenemos particular que entre las delegaciones y las áreas somos independientes, la forma digamos, de gestión interna, cada una lo decide, o sea, tenemos las reuniones de equipo, la planificación estratégica de cada área y eso, lo que tenemos común es una reunión de trabajadoras de forma mensual, casi siempre, en donde existe un rol de observadora, moderadora y toma de acta, ¿no? que ahí más o menos vamos rotando entre todas las trabajadoras, también hemos puesto un mínimo de asistencia a esta reunión de trabajadoras porque también veíamos que a veces no estábamos todas, por lo menos una mínimo de área y delegación tiene que estar presente. E, y también luego existe ¿no? el comité, que es una figura nueva, que también economistas tuvimos un proceso, digamos, también de, de evaluación interna y diagnóstico de cómo organizarnos mejor, en la que existe un comité que tiene una rotación entre año y medio, más o menos, entre, que son parte de tres, tres trabajadoras, en las que se van tomando decisiones que tienen que ver con la... Con lo que se habla en reunión de trabajadoras o muchas veces lo que necesita la parte más de gestión de la organización. ¿Vale? Este, este comité tiene también comunicación directa con lo que es la Junta Directiva, que también, digamos, en papeles es una cosa y por internamente, digamos, funcionamos diferente, ¿no? Que es más un órgano consultivo, es órgano cercano dentro de entre economistas que, digamos, invitamos desde trabajadoras a participar a ciertas personas voluntarias que, que creemos interesante que participen en ese órgano. Y, y luego también, digamos, acá siendo, digamos, estoy contando más de forma, digamos, real activa, ¿no? Y luego tenemos comisiones, como es una comisión de cuentas, que es como dos trabajadoras también van haciendo un control de cuentas dentro de la organización, complementario a lo que es, digamos, la administración de la organización. Y a su vez también tenemos la parte, digamos, de, por ejemplo, comisión de equidad, que vela por el protocolo y la de, de igualdad y que va velando por la actualización y que se vayan cumpliendo los objetivos en este aspecto dentro de Economistas. Y obviamente, como también decían, se crean a veces comisiones como es la, la actualización del plan estratégico o comisiones que vamos necesitando, digamos, para, para ciertos, digamos, periodos durante el año ¿no? o, o actividades que no van surgiendo. Pero eso es un poco así, digamos, eh, cómo funcionamos en el día a día. Entonces, bueno, lo que queríamos preguntaros era eh, un poco qué comunicación interna existe, qué canales de comunicación tenéis, quién toma las decisiones, qué tipo de decisiones toma quién, ¿no? porque me, puede ser que algunas decisiones las tomen algunos equipos y otras no. Eh, si celebráis asambleas, que ya habéis hablado algunas que, que sí, si realizáis otro tipo de reuniones eh, y si, por ejemplo, sois cooperativa, eh, si existen las socias trabajadoras y las, tra las, eh, las trabajadoras que no son socias, ¿Qué papel juegan eh, las trabajadoras no socias? Vale. Bueno, nosotros, eh, nuestra comunicación, nosotros nos reunimos todos los lunes y hacemos balance como de sentires de cómo hemos visto la semana, de cómo qué necesidades tenemos, si nos hemos encontrado más, si nos ha molestado algo e intentamos ser lo más sincero posible, porque sinceramente, eh, no, no sé a otras, a otras cooperativas que tienen mucha gente, pero a la, a la, yo veo dificultad al ser dos, porque <ríe> se queda todo como muy interno y no tienes como apoyos o conocimiento de más gente que te pueda, eh, pueda ser más asambleario y con más toma de decisiones. Entonces al ser dos, a veces sí que tenemos que pedir como por ayuda de, de mediación sí. para poder arreglar porque obviamente hay problemas, somos personas diferentes, o somos dos y a veces cuesta. Entonces lo que intentamos es los lunes sentarnos, eh, hablar sinceramente David y yo de cómo nos hemos encontrado esta semana, si hemos visto alguna necesidad o si nos falta algo. Luego también hacemos evaluación cuando terminamos un catering de cómo nos hemos visto, si hemos fallado en algo y si nos falla cómo mejorar. Entonces nosotros eh, comunicación que tenemos es siempre verbal. Eh, presencial y luego tenemos dos canales de telegram y whatsapp para cosas urgentes de necesidades de oye asocio esto necesito que me eches un cable o me he puesto mala no puedo ir cómo solucionamos esto entonces yo sí que veo dificultad eh, lo digo más que nada como para ayudar a las eh, cooperativas o a, a la gente que tenga un proyecto iniciado que al ser dos sí que recomiendo que, que si pueden tener una persona no común al proyecto que sea mediadora, está bien porque cuando surgen conflictos y no los puedes resolver, por lo que te digo que al ser dos es más complicado tener una persona mediadora que te pueda echar un cable a la hora de gestionar ese conflicto que tengas porque surge es bastante interesante. Sí, de tener una persona que desde fuera tenga otra perspectiva que a lo mejor eh, tú desde dentro no no ves eh, y si, sí, como dice Hanna, tener las cosas muy, muy habladas, porque por a lo mejor por si tú has visto algo que de tu compañera que te ha sentado mal y por no crear mal rollo, no lo no lo dices, las cosas se van enquistando y a la larga es, es peor. También nosotros como participamos en el centro social con más colectivos, mm. Y hacemos cosas en conjunto, sí que cuando hay asambleas en general del centro social eh, sí que ponemos como evaluación si, bueno, pues si algún, ha habido un evento barrial que va junto con la taberna y el centro social, eh, pues hacemos una evaluación pues, de cómo han visto ellos nuestro trabajo hacia ellos, cómo se han sentido con nosotros e intentamos tener esa comunicación interna con la asamblea. También eh, la asamblea sí que nos, nos propone si hay algunas quejas o alguna como que todos los jueves de primero de mes con el centro social nos juntamos un poco en global y si hay algo importante se trata. Y ahora que estamos en una situación complicada porque nos echan de, de local, sí que estamos con mucha comunicación interna en conjunto con el centro social, que es lo que a nosotros nos ayuda un poco a la hora de tomar decisiones. Vale. En... Nuestro canal de comunicación habitual y formal es el Telegram. Tenemos telegrams para, para todo. Están divididos en función de las personas. Están las personas que conforman el grupo en el que deben estar. Por ejemplo, hay un telegram de personas solo empleadas. Bueno, empleadas y socias de la cooperativa. Está el telegram, que... los telegrams de las comisiones que se generan. Comisión para resolver una cuestión de corto plazo o de largo plazo. Están los telegrams el, que se relacionan con nuestro colectivo editor, que es nuestra base social de personas que son socias, de la, que son socias colaboradoras de la cooperativa, que han aportado un capital social, pero no son eh, ni trabajadoras ni socias... Eh, ni, trabajador, ni empleados ni socios trabajadoras, Bueno, que nuestros canales de comunicación, digamos que son el Telegram principalmente, luego dentro de cada área, cada subárea se genera sus propios Telegrams por comisiones de trabajo. Bueno, esto es Telegram. O sea, tenemos una ensalada de Telegrams muy bonita. <risa> luego tenemos algunos hilos de correo que están bien, que nos, que nos unen, con que nos vinculan con, con el colectivo editor que es lo que llamamos al conjunto completo ¿no? de, de personas que han puesto capital social y personas, eh, son personas socias realmente son, sí, solo son personas socias. Y luego tenemos otro hilo que nos une, otro hilo de correo, digamos un grupo de correo que nos une con las personas trabajadoras. Bueno, esto es la formalidad. Luego, ¿dónde se toman las decisiones? Pues como ya dijo Aníbal antes en la intervención anterior, tenemos dos órganos, eh, dos órganos importantes que son... Eh, las asambleas de personas trabajadoras y, la asamblea, y las asambleas de, llamo asambleas, pero son reuniones, y las asambleas de, de todo el colectivo. Las asambleas de personas trabajadoras son cada 15 días, eh, no cada mes como en Economistas sin Fronteras. Eh, hubo que generar este año, en 2022, una comisión de dinamización de estas asambleas porque verdaderamente eh, les faltaba como... Un... Antes, se generaban por... Antes se hacían por generación espontánea. Y en plan, ¿qué? Habrá que hacer una reunión de empleadas, ¿no? Ya va tocando. Entonces, no, ahora hemos decidido que estamos en una comisión de tres personas, que somos rotativas. Eh, yo concretamente estoy en, en la comisión de, de dinamización de las reuniones de empleadas quincenal en esta época que me toca con otros dos compas más. Esas, esa comisión se encarga de convocar las reuniones, eh, preparar el orden del día, dinamizar la reunión, tomar acta y luego si acaso apelar al resto de compas a que se lean las actas y revisen lo que les tocó hacer en las decisiones que se tomaron. Y esto me lleva a las decisiones. Las decisiones eh, operativas se toman en las reuniones de empleadas, lo que pasa es que esto es luego lo que dijo Aníbal. Una cosa es lo que eh, tomamos en decisión, en acta, en reunión... Otra cosa es que a veces llegamos a consenso por cansancio y otra cosa es que algo que no le ha gustado a alguien, pues luego no lo hace pues porque no le da la gana, porque esto es, somos humanas. Entonces, pues esto pasa. Luego, a nivel ya más supra, están los plenarios, que son, los plenarios, digamos, plenarios organizativos que son siempre semestrales. Y aquí se concitan todos los, eh, todas las personas socias que quieren aportar a la gestión del proyecto y que no son trabajadoras, que pueden escribir o colaborar o que simplemente militan y ponen parte de sus horas de su vida en gestionar un proyecto tan grande como es este. Esos son plenarios que dinamiza eh, la Secretaría de Participación de, del colectivo editor, que es otra Secretaría de Participación diferente, y esa está remunerada porque es un trabajo tan grande, dinamizar los plenarios y dinamizar las asambleas anuales, es un trabajo tan grande que esas tres personas cobran. Y luego están las asambleas ya más formales, que las tenemos que tener porque tenemos que tener actas, somos una cooperativa, presentamos nuestros números, nuestras eh, cosas y tal. Y luego corte a que somos un medio de comunicación y esto es muy duro, aquí las cosas van muy rápido, aquí las decisiones, eh, aquí se toman decisiones muy rápidas. O sea, esto de nos gustaría ser una entidad que no toma decisiones en caliente, pues bueno, esto es un medio de comunicación y al final es un activismo y esto es bastante duro, las cosas van bastante rápido. Entonces, ¿nos gustaría hacerlo mejor? Sí, pero hacemos lo que podemos. Y no sé, Aníbal, si quieres complementar con algo que se me haya ido la pinza. Mm, iba a decir algo, pero no estoy seguro de acordarme ya. Eh, sí, o sea, tenemos como muchísimas instancias, pero a ver si consigo decirlas, o sea, consigo como que queden más o menos claras. Tenemos, eh, Por un lado tenemos los plenarios eh, generales, digamos los plenarios, es, es el equivalente a una asamblea general, pero la diferencia es que o sea, como nosotros somos una cooperativa de consumo y de trabajo, eh, nuestros, nuestros socios son los suscriptores, los socios colaboradores y los socios trabajadores. A las asambleas generales, legales, formales, están convocados todos esos, eh, que son 8000 socios suscriptores, eh, unos 15 socios trabajadores y unos 90 socios colaboradores. Están convocados todos esos. Pero en, digamos, la gestión real del proyecto la llevan el colectivo editor y la asamblea de trabajadores. El colectivo editor está compuesto solo por los socios que voluntariamente quieren participar de la gestión cotidiana del proyecto. Esos son todos los socios trabajadores, todos los empleados y algunos de los ah, socios ah. colaboradores. Entonces... Esas, esa, ese, ese colectivo de editor tiene dos plenarios al año. Un plenario estratégico en septiembre y un plenario septiembre, octubre, bueno, en otoño. Y en primavera, un plenario de cuentas, eh, pues sí, eso, en marzo, tal. En el plenario estratégico, evidentemente, se decide sobre el plan estratégico y se toman las decisiones estratégicas. Y en el plenario de marzo se revisan las cuentas del año anterior, se aprueban y se analizan. Más lo que pueda hacer falta, siempre hay puntos en el orden del día que no son exactamente de esos, de esos dos tipos, pero bueno, ya que nos reunimos, pues aprovechamos. Además de los plenarios, hay unas asambleas eh, más o menos trimestrales del, del mismo colectivo editor mmm, que son más operativas, no son de grandes decisiones estratégicas ni de presentación de cuentas, sino más de a, hacer seguimiento de las decisiones que se han tomado en los, otros plen, en los plenarios, ¿no? como cómo se está aplicando este plan estratégico, qué está pasando aquí, esto está fallando, esto está bien, tal. Eh, y luego están las, y, y luego, bueno, ya lo que todo lo demás que he dicho Clara, las asambleas de empleados, las asambleas de área, o lo de los grupos de trabajo, las reuniones, tal. Eh, me está echando aquí, ah, vale. El, la, la, lo que preguntaba es sobre los socios trabajadores y los trabajadores que no son socios. Eh, una de las cosas más... Eh, digamos, particulares que tiene el proyecto es que no hay ninguna distinción en la práctica, o sea hay, hay algunas diferencias porque los trabajadores que no son socios eh, por ejemplo pues yo qué sé, no cotizan al o sea, cotizan al FOGASA los que no son socios los que son socios no eh, o sea, digamos, las diferencias son forzadas legalmente en la práctica los trabajadores que no son socios y los socios trabajadores tienen los mismos derechos y obligaciones eh y creo que eso es todo lo que puedo aportar. Perfecto, gracias. Vale, voy yo. Eh, comunicación interna, ver, voy a tratar de ir respondiendo un poco todo y cualquier cosa. Me decís, si me falta algo, le apuntame. Como decía economista, estamos entre digamos la organización en general, las áreas y las delegaciones, ¿vale? A nivel general tenemos un mail, por ejemplo, de correo electrónico, están todas las trabajadoras en las que nos comunicamos vía ese medio. También tenemos, obviamente, algún WhatsApp de forma informal, de, tanto a nivel Madrid y a nivel, digamos, general, en donde también es comunicación más informal. ¿Vale? Eh, llevándolo a la parte más formal, entre, como decía, cada área tiene su forma de gestión independiente y cada delegación también en donde llevan la gestión, la organización y la planificación. También a nivel digamos general de la organización, como contaba, está la reunión de trabajadoras. Esta reunión de trabajadoras sucede una vez por mes y, previa a la reunión de trabajadoras, se trata también de hacer una reunión del comité, que es cada tres semanas más o menos, en la cual también se toma un acta y se llevan temas a trabajadoras y mismo también se informa a junta directiva qué está sucediendo ¿no? dentro de, de la organización. Eh, como decía, existen digamos, también grupos independientes de trabajo, donde también hacen sus propias reuniones, eh, y que tienen sus propios canales de comunicación. Siempre se crean usualmente mails de cada comisión para que exista un canal digamos, más o menos igual para todas. Así también queda todo registrado, porque esto, digamos, tanto las diferentes comisiones que se crean, como el comité, como contaba, digamos, somos trabajadoras que vamos rotando en un, tiempo, un cierto tiempo determinado. Entonces, Así también queda todo registrado. Eh, eh, también el tema de celebramos asambleas sí, la verdad, la asamblea económica también es bastante particular porque es más de carácter informativo. No, no son cosas que no hemos trabajado o que hemos ya comunicado tanto a junta directiva como a patronato por otro medio o mismo para, para trabajadoras. Entonces es más como un, una, un encuentro anual que hacemos en donde se presentan las cuentas y es más, digamos, de carácter, digamos, como decía, informativo y formal que deben hacerse. Para, la, para el tema de, de la asociación, como de la fundación, la parte de reunión con el patronato, ¿no? Eh, y, y luego eso, ¿no? Por ejemplo, también hay una parte de comisión de comunicación que no había contado, ¿no? Que hay una, un grupo también de voluntariado que se encarga de la comunicación de economistas. Eh, entonces es eso, es como a nivel, digamos, pequeño, cada área de delegación se organiza y después en la reunión de trabajadoras, un comité que informa a la junta directiva, y se van haciendo, tomando actas para ir comunicando las decisiones. No sé si me olvidé de algo. Igual puedo complementar. Sí, ahí si Es que no, no puedo callarme. Esto Es una naturaleza personal. No, pero muy bien. No, simplemente como por, creo que la particularidad de Economistas es que eh, es una organización que, que está compuesta, como ha dicho Romy, por trabajadoras y por muchas personas voluntarias que están involucradas en todos, los, en todos los apartados, grupos y comisiones que ha ido mencionando Romy. Pero por simplificar, aunque es, parece muy complicado, o sea, como que ahora escuchándote, eh, me he dado cuenta de la complejidad de nuestra organización. Tenemos una doble forma jurídica, como ha dicho Romy, desde lo, desde lo formal y luego desde el día a día de la organización. Es una organización que está eh, liderada fundamentalmente por, por las trabajadoras que nos organizamos en este comité, en donde se toman las decisiones a nivel eh, gestión estructural de la organización. Después, las decisiones más técnicas o temáticas o de, de contenido están totalmente, digamos, eh, digamos que se toman en cada, en cada área de trabajo o delegación que casi funcionamos de forma autónoma, pero todas nos juntamos en el comité para decidir como lo común, ¿no? Queríamos saber qué herramientas eh, utilizáis para estas gestiones ¿no? de, de eso, horarios, eh, eh, proyectos, las gestiones económicas. Vale, bueno, nosotros tenemos un, un Excel de horas en las cuales volcamos todos los días en, en qué trabajamos para poder luego analizar, en qué, en qué cosa se va más el tiempo y si podemos. Eh, reforzar más esa área o no. Entonces, nosotros tenemos un Excel, cada uno con una pestaña de la Virgen y Lidia, en el cual escribimos, pues hemos tirado tres horas haciendo un menú o cinco horas haciendo hamburguesas. Y entonces, intentamos siempre a final de mes evaluar en qué más ha pasado el tiempo y si es, si es necesario que ese tiempo esté empleado ahí o necesitamos más tiempo en otra cosa. Y entonces, intentamos evaluar siempre a final de mes dónde hay que reforzar o qué necesidades tenemos, luego también a nivel económico, también utilizamos un este en el que hacemos lo mismo, volcamos tanto las cuentas del datáfono como las cuentas de, de la taberna y los pagos, tanto también como las del banco y los ingresos y vamos analizando y haciendo balance de todos los meses, pues tanto de las compras, dónde se va más el dinero para poder un poco asimilar eh, las pérdidas que tenemos, que a veces eh, se notan bastante. Y luego también tenemos otra herramienta, el maravilloso este, el que funciona para todo, <risa> en el que hacemos una evaluación de, de, de todos los platos, es decir, desglosamos todos los platos de los menús, todos los platos de la tapa y ahí eh, evaluamos el coste que nos cuesta cada, cada plato para poder ajustar al máximo el precio, ya que queremos intentar que los precios sean los más asequibles y justos, también por la zona en la que estamos y la zona está bastante tensionada a nivel social y económico y intentamos ajustar contando que también todos nuestros productos son ecológicos, de cercanía y de proximidad, pues funcionamos bastante bien con, con el este. Luego también a nivel de turnos tenemos un un app en el cual eh, colgamos los turnos de David y mío, si trabajamos por la tarde o si hemos estado de vacaciones y estamos mal. Pero luego si alguien ha trabajado de más, obviamente compensar <risa> ese tiempo. En plan, oye, pues mira, es que yo he visto al final de mes que he echado más horas e intentamos siempre como compensar. Sí que es verdad que como al trabajar para uno mismo, cuando está malo, pues hay a veces que, que esas horas no son recuperables. Porque, porque sería imposible si no tendríamos que trabajar de noche. Entonces nosotros, nuestras herramientas, la que funcionamos muy bien, es eh, el Excel, que es una herramienta fácil de conocer, aunque luego tiene sus entresijos, pero como es una, una herramienta que también es online y que podemos compartir y que pueden ver en sitio, en donde estemos, en este caso que yo trabajo a veces fuera con el ordenador, me viene bien para poder transmitir a los compañeros la necesidad que tenemos de si hemos fallado en un plato y hemos perdido dinero o estamos teniendo muchas ganancias y es un poco sobre elevado el precio ajustarlo. Entonces nuestra herramienta es el este no sé si será la mejor, no conocemos otra, pero de momento como somos poquitos y nuestra economía tampoco es muy alta, es fácil de manejar y con nuestra gestoría también eh, es lo que nos pidió y es como nos manejamos más fácil Aníbal, es tu momento para hablar de Excel. A ver, antes de que hable Aníbal, que es la persona que lo gestiona todo con Excel. Eh, a ver, en, en el salto de ahora mismo, bueno, es que antes nos olvidamos de mencionar el departamento de informática. En el salto, todo lo que tenemos, bueno, todo, todo lo que nos es propio eh, está, está creado desde cero, diseñado por nuestro desarrollador. Hay una persona que nos ha hecho la web tan bonita en la que se sostiene todo el proyecto, o sea, la web de información diaria que tenemos y que sostiene el gestor al que se suben las noticias y que también está desarrollando un el sistema de gestión integral de proyectos que se llama ERP. Lo está picando a mano. Entonces, en esto lleva trabajando, pues eh, va a hacer, no sé si va a hacer el año, va a hacer ya tres trimestres que está Javi, nuestro compañero de desarrollo, trabajando. Eh, antes de que hable Aníbal... Eh, Hanna, eh, nos suena a música celestial eh, poder tener un Excel en el que se puede evaluar la eficiencia de cada proceso. Porque aquí esto es un monstruo tan grande, no le llamo monstruo, es un proyecto tan bonito y tan grande, que el sueño de Aníbal y mío, Aníbal porque es la persona que se encarga de los números y yo, porque soy una obsesa del control, sería poder optimizar áreas y saber dónde se pierden más minutos y donde los minutos son más rentables. Pero esto es algo a lo que, no sé, es un, es un desideratum, a lo que aspiramos. Claro, bueno, claro, nosotros es que tenemos suerte de que somos dos y nuestras cositas son pequeñas, entonces, pues tenemos la suerte que yo, por ejemplo, en mi caso, para, para explicarlo lo mejor, pues si yo por la mañana me tiro como en el estilo, tres horas eh, confeccionando un menú, dos horas diseñando un cartel, una hora así, entonces al final de mes, como hay códigos de diseño, de gestión y de cosas así muy básicas que tenemos como códigos de colores, pues ves como en un Excel donde con el código de color donde se ha ido más tiempo, entonces dices, hostia, pues he perdido mucho tiempo en hacer un menú, vamos a bajar, que me falta más en diseño y vamos haciendo así con código de colores, que no ha sido fácil, pero es verdad que tenemos suerte que somos dos pequeñitos y entonces bueno, no te interrumpo más. No, no, pero sí si es que de hecho eh, el, el análisis que hace Aníbal anual, bueno es que Aníbal eh, va, va, va controlando, bueno es la persona que se encarga de la contabilidad y más bien de la gestión, es, va, se va encargando de ver cómo van todas las áreas del proyecto y entonces Aníbal nos pregunta, oye, cuántas horas tú te gastas en esto, cuántas horas en esto otro, eh, y al final es bonito de ver, pero más bonito sería si estuviese más afinado y te paso el testigo Aníbal. Eh, sí, bueno no sé por dónde empezar eh, nosotros es verdad que, que para mí el casi casi de cada asamblea sale un excel de cada decisión que tomamos eh, se genera un excel eh, nuevo que nos permite llevar el control de una tarea nueva que antes no controlábamos el último que hemos hecho es el de asistencia al local ¿no? tenemos hace poco nos mudamos a un local en Carabanchel, eh, ya después de la pandemia y uno de los problemas que tenemos ahora es eh, ¿quién, quién está cuando en el local, ¿no? Porque ahora con el teletrabajo, el teletrabajo al final se ha quedado, ha venido para quedarse. Y entonces ahora el problema es quién está en el local cuando necesitamos recibir un paquete o enviar un paquete o para hacer el mínimo mantenimiento que requiere el local. Tal? Entonces, cuando hemos tomado esa decisión de que queremos controlar eso, pues el resultado ha sido un éxito. Y es un Excel más dentro de los cientos de Excel que tenemos para controlar según qué tareas. Entonces, efectivamente, en, en el departamento del de, de desarrollador, Valle está intentando desarrollar un, un, un ERP, que es el sistema de gestión integral de todos los procesos y todos los recursos de la empresa, que de, iría en algún momento llevará desde el control horario hasta la facturación, los inventarios, la, los recursos humanos... En teoría lo podrá gestionar todo desde el mismo, digamos, desde la misma aplicación. Pero claro, eso va a tardar, va a tardar porque eh, si lleva más o menos ya va cerca del, bueno, nueve meses o diez. Bueno, a lo mejor no tantos, pero bueno, nueve sí. Y, y se está terminando de afinar el control horario, que es como lo primero, lo más básico, que empezamos por ahí para que la gente vaya haciéndose un poco a la idea de, de usar esta herramienta y tal. Eh, pero bueno, no, o sea, no sé si esto entra de, dentro de cómo gestionamos, o sea, porque luego hay, por ejemplo, la gestión de los colaboradores, ¿no? Pues un medio de comunicación, pues, eh, digamos, encarga, mm, no sé, 100, 200 colaboraciones, bueno, no, más cerca de 100, a lo mejor un poco menos de 100 colaboraciones mensuales. a... a digamos, periodistas freelance que no forman parte de la plantilla, pues tenemos un Excel también para gestionar eh, mensualmente los colaboradores, qué colaboración se les ha pedido, si la han facturado ya o no, si nos ha llegado la factura, si está pagada, etc, etc, etc. Pero no sé si la pregunta iba por el lado de, de, de, de, de digamos, de, de la gestión tan al detalle o más de qué, herramient o de qué herramientas usamos para la toma de decisiones y para, digamos, la gestión más macro del proyecto. O si, o si hemos contestado ya. Sí, yo creo que era más centrado en, en, en las herramientas, que yo creo que lo, lo hemos comentado, pero luego nos vamos a meter en otras guías buenas, o sea que va a haber todavía espacio para, para seguir andando en eso. Gracias. No. Yo quiero matizar una cosa rápida, Romina, solo que se me olvidaba, más. Sí. Eh, que esto de la gestión del este, la que más. Eh, Infa, eh, nos dijo esto del este de ser muy organizados y tal, fue Elena, que fue muy... Oye, por favor, todo muy ordenado, el este las favoras, no sé qué. Entonces, gracias a, a, la, a la ayuda de Elena, lo hicimos así, ya está, Romina, ¿no? Sí. No, que yo propondría, antes de, de contestar las preguntas, de hacer un, una carpeta común o ¿no? alguna forma de todos los Excel que tenemos todas las entidades, ¿no? Para, para no reduplicarnos y conocer como, como qué excels nuevos estamos generando, ¿no? porque vemos que el Excel es nuestra mejor amiga, no, no, no hay, no hay otra, otra herramienta que hoy nos ayude. Nosotros tenemos bueno, el Excel de control horario, y también, como decía, dentro de Economistas, en la forma que nos organizamos entre áreas, delegaciones, dentro de nuestra área, por lo menos, tenemos un, un Excel digamos eh, estratégico, en donde están todos los proyectos, de forma calendarizada de todas las actividades y tareas para ir viendo, por ejemplo, el control de, de, el control de, de procesos y de trabajo, de carga de trabajo durante el año, ¿no? Por ejemplo, ahí ponemos también un poco de, de seguimiento de cómo estamos yendo con las cosas que tenemos que, que ir cumpliendo. Y, y también tenemos los Excel, de digamos, más de control de gestión económica, en donde cada área tiene el suyo y existe un común dentro de la organización, que ahí también, por ejemplo, tenemos duplicidad de información, ¿no? Porque también existe este control dentro del área, el control dentro del todo Economistas, y después más el control de la gestoría y el control de una consultora externa que nos, nos colabora en el seguimiento de proyectos, ¿no? Eso también es también como algo que estamos revisando a ver cómo poder mejorar esos procesos, ¿no? Que también es como... A veces vas sistematizando tanto que vas duplicando la información. Y, y luego también tenemos, bueno... Eh, ¿No? Por ejemplo, para las actas de reunión es un Word que tenemos nosotras dentro del área donde tiene un orden y que cada semana se va organizando y va a una persona encargada. Entonces, sí, el Excel es la que nos va respondiendo un poco de, de, ese, de esa sistematización y seguimiento y control. Y, y ojalá pudiéramos llegar a ese Excel de decir realmente de medición real de, de los procesos, ¿no? Y también, porque también pasa muchas veces que ahí es como tenemos mucha, mucha herramienta, pero no llegamos a completar esas herramientas ¿no? que, que tenemos para hacer ese seguimiento. Entonces también ahí es, es un tema. Eh, entonces es un poco eh, para cuentas, una, un tipo de Excel, ¿no? un, para, para proyectos otros, el control horario y después más para las actas en los words, documentos abiertos vamos organizándonos Por matizar eh, a Romy, o sea, y por, o sea, yo creo que es importante tener claro qué, qué documentos están vivos, pero también como dónde están. ¿no? Porque como que nos oigo a todos a hablar ¿no? de nuestros exceles y yo creo que para mí es tan importante como los Excel que utilizamos, Romy, como que tenemos clarísimo dónde los tenemos ubicados. Sí. Una cosa más complemento. Y también tenemos um, calendarios. Hacemos calendarios dentro de la organización Dentro del área tenemos nuestro calendario donde sabemos dónde está cada una, o sea, es verdad, ya sabemos dónde, cuándo vamos al médico y todo eso, ya no hay vida privada dentro del área, pero no, pero que nos permite un poco control también de agendas y saber cuándo planificar las reuniones, pero también tenemos un, digamos, un calendario de toda la organización para llevar el control de pagos el control de las reuniones, digamos, a nivel comisión, comité, etcétera, para saber un poco cómo, va, cómo vamos eh, actuando durante el año. Entonces, también usamos bastante la herramienta calendario como una herramienta de gestión. Yo aquí quería comentar que lo dijo Aníbal al principio en una de sus intervenciones, que es cierto que nos manejamos con Excel y con Drive, o sea, con Excel el programa es del Open Office y con Drive. Eh, claro, quien gestiona la apertura de un documento en Drive lo abre en su Drive Y luego eh, la armonización de dónde están Es que no hay una estructura de, O sea, donde cuando quieras encontrar algo le tienes que preguntar a la persona que lo creo A ver si se acuerda de dónde lo tiene Esto es loquísimo Es una gran asignatura pendiente Claro, ahí, sí. ahí nosotras desde de Coromos tenemos bastante, digamos, ahí hemos hecho un, un trabajo, digamos, dentro del equipo por lo menos y dentro de la organización donde tenemos carpetas comunes y carpetas del área, ¿no? Entonces buscamos un día de reunión de lógica de orden en la cual de, estamos todas, acá va todo lo que es control. Control significa esto, esto y esto. Proyectos, como decía Elena, proyectos vivos van en el drive compartidos porque compartidos con otras entidades. El, la parte de secretaría técnica se comparte con secretaría técnica esto esto esto. Entonces ahí sí fue un, una, un par de reuniones de decir ordenemos la lógica de todas porque cada una piensa y tiene cada una de su padre, de su madre y lo que fuese. Entonces ahí fue un trabajo de orden lógico de decir esto y por ejemplo todo lo que es común dentro de la organización se propone que secretaría técnica se adueñe de eso, ordene y después haga esa devolución para que todas estemos digamos conformes con eso es un rato de tiempo, pero también salva mucho de decir dónde está ese documento, y tener el criterio de qué va a documento vivo, como bien decía Elena, que por ahí es compartido con más entidades, o organizaciones, o dentro de economistas, sin que esté en el Drive, o, en el nosotros somos el OneDrive ahora, <ríe> que permite, digamos, tener otro tipo de, de, de lógica por qué van ahí, ¿no? Entonces, pero esa fue una, una respuesta que nos hagas después, eh, así, después y de y muchos además años. Que hay que... ¿no? Como periódicamente, como volver a decir, oye, el orden es este, ¿no? O sea, aquí está la carpeta 00, control 01, proyectos 02, y si cambia, porque la organización también está viva y, y los proyectos pues, van cambiando, pues dedicamos otra reunión a ver dónde ha cambiado. La idea es no tardar más de 30 segundos en encontrar un documento. Y sí. tanto en OneDrive y en Drive tenemos el mismo orden de carpetas. Sí, sí. Con en su cajón es... de desastre, ¿no? Siempre, siempre está ese cajón en el que, ¿no? Pero, pero bueno. Claro. Eh, desde las entidades de economía social y solidarias, eh, de solidaria hablamos de poner la vida en el centro. Entonces, eh, bueno, ¿esto qué significa? No? ¿Cómo lo aplicamos dentro de, de nuestras empresas? Entonces, ahora nos gustaría dedicar este bloque, este nuevo bloque, a, a la gestión de las personas. ¿no? O sea, las, las empresas y los colectivos de los que estamos hablando están conformadas por personas y que además de trabajar, eh, ¿no? como que también tiene una vida, una vida personal. Entonces, ¿cómo conseguimos ¿no? este equilibrio eh, entre cumplir los objetivos de la empresa, pero también cómo eh, tener estas, estas vidas, este tiempo libre? ¿no? Entonces voy a lanzar eh, una serie de preguntas en torno, en torno a esto. Eh, ¿Cuántos días y horas a la semana trabajáis en vuestras empresas de media? ¿no? Y todas las personas cumplen con, este, con el horario pactado, con el horario cumplido. Eh, las personas en, en vuestras empresas trabajan por, por objetivos o por horarios. no o sea, Es decir, de 9 a 5 o tenemos que llegar a este número de socias, hacer este número de menús, no realizar este número de cursos. Además, tenemos mecanismos de control. ¿Qué pasa si, se, si personas eh, lo incumplen ¿no? de, manera, de manera clara? Eh, y bueno, sobre todo, eh, estamos muy acostumbradas, por desgracia, a, hacer, a cumplir horas de más si, si trabajamos bajo horarios no ¿Cómo, cómo lo, compa lo compatibilizamos? O más bien, ¿cómo lo contabilizamos y cómo las compensamos en su caso? Y como os decía, eh, hay procedim existen procedimientos para casos de incumplimiento. Como veis aquí ya estamos hablando de melones y de situaciones. Así que nada... Eh, os dejo paso eh, a ver nosotros hemos eh, trabajamos como unas 40 horas semanales eh, eso si no tenemos ningún ningún evento no tenemos algún catering especial y tal pues entonces eh, vamos eh, se echan las horas que, que se tengan que echar normalmente eh, solemos echar la, las mismas horas como las tenemos apuntadas en el Excel y luego tenemos la, la app de los horarios intentamos compensar compensar la, eh, los días que trabaja uno con los días que, que trabaja otro. Eh, los mecanismos de control pues tenemos los, pues, como acabo de decir el Excel de, de las horas para y la verdad que... En este caso, si por sí. ejemplo, nosotros lo que hacemos es que hay a veces que alguien echa más horas porque, porque, es, eh, porque es así, no, no pasa nada. Pero esas horas se ven compensadas por si alguien, por ejemplo, luego se pone malo o se pone enfermo, se tiene una operación. Pues esas horas de más que se han echado siempre se, se compensan un poco. Que no se miden tanto porque no, no, no, nosotros no estamos siempre como mirando las horas que uno hace más o uno hace de menos. Porque sí que pensamos un poco como que la cooperativa tiene que seguir adelante. Y sí que intentamos tampoco sobrepasarnos para luego no quemarnos, que es súper importante. Entonces sí que intentamos tener como un equilibrio. Por eso, por ejemplo, nuestra organización es que entre semanas siempre trabajamos por la mañana, pero por la tarde hay horarios. Es decir una semana por la tarde, uno trabaja tres días, la siguiente dos, la siguiente tres, para intentar no cargarnos demasiado e intentar siempre librar los fines de semana uno sí, uno no, porque para, para nosotros es esencial poner en el centro los cuidados, el descanso y la necesidad que tenemos de, de estar fuera de, de este entorno, que además hay que tener en cuenta que es un entorno militante y no solo pasamos nuestras horas de, de la taberna, sino que es que luego militamos en el centro social y entonces esto se mezcla y es súper importante no quemarnos porque creo que tenemos que cuidarnos, porque si queremos salir adelante con un proyecto en el cual creemos y que creemos que es necesario, pues hay que cuidarnos mentalmente y de salud. Por eso que aunque alguien eche más horas o alguien, por ejemplo, en mi caso muchas veces me toca irme de viaje con el ordenador porque surgen propuestas de menú que tienes que diseñar y tal. Bueno, pues esas horas, aunque yo esté de vacaciones, siquiera compensamos pues, con las horas de a lo mejor ir al médico o no las tenemos tanto cuenta cuentas porque alguien ha hecho más. Entonces, siempre intentamos no mirar quién hace más, quién hace menos para no crear rivalidades porque no, no queremos que las tengamos. Entonces, es lo que hacemos un poco con nuestras con herramientas del calendario, el app, con el Excel. No trabajamos por objetivo. Nuestro objetivo es mantener que tengamos un salario más o menos dignos, sin explotarnos, entonces no trabajamos más que con la taberna y sin objetivos, simplemente el objetivo nuestro es mantenernos vivas tanto a nivel salarial como poder mantener a comprar proveedores y todo, todo eso. Entonces como un poco nuestra organización interna que vuelvo a repetir que por suerte entre comillas es un poquito más fácil porque somos dos, no sé el día que seamos más que ojalá que lo seamos. Cómo, cómo podemos hacer. Tendremos que escucharos a todo lo que habéis hecho y recogerlo de, de vosotras, que sois muchas más, y poder aplicarlo. De momento somos dos, aunque sea muy cansina, es, creo que es más fácil, ¿no? nada más. Entonces, o sea, voy a intentar ir en orden de las preguntas que habéis hecho y luego me voy a meter en todos los charcos que ha, que ha, en donde ha entrado ya. antes. Entonces, días, o sea, horas, 36 y cuarto. Días de trabajo, en teoría, cinco a la semana, pero eh, si haces tus 36 horas y cuarto en tres días, puedes no trabajar los días siguientes. Todo esto con muchos asteriscos porque tendrías que, tendrías que organizarte con tu área para que esto no eh, recaiga, eh, esto no implique trabajo extra para otras personas. Pero nosotros tenemos, eh, por, por cómo se hizo nuestro control horario y por cómo se lleva, eh, si un día haces horas de más, pues al día siguiente o cuando tú quieras, también con algunos asteriscos, puedes hacer horas de menos. Entonces, si te sobran horas, pues hay gente, por ejemplo, que trabaja de lunes a jueves ocho horas y los viernes trabaja menos, o, o que trabaja un poco más de lunes a jueves y los viernes tal vez no viene, o que por su ritmo de trabajo tiene picos de curro en determinadas épocas y en otras épocas entonces trabaja menos para compensar porque nosotros no tenemos capacidad de pagar las horas extras, con lo cual siempre las, las compensamos. En cuanto al, al cumplimiento de esto, pues es un poco lo de que decía Clara. Yo creo que en general, o sea, el control horario es verdad que se puso porque había una exigencia legal de ponerlo para las personas que no eran socios trabajadoras, pero también es verdad que había un problema de autoexplotación relativamente grande y, de, y una percepción de desigualdad, yo creo, también en aquel momento que fue Esto se empezó a hacer como en 2019, que yo a poco tiempo, pero había gente que no sabía ni las horas que echaba y, y eso genera suspicacias y genera conflictos porque, no, porque, porque si no sabes cuántas horas echas tú y no sabes cuántas horas echan los demás, pues, pues, pues había gente o hay gente que puede pensar que está echando muchas horas cuando otros están echando pocas. Entonces, bueno, se, se aplicó el control horario y esto racionalizó de alguna manera los horarios. Lo que pasa es que se hizo con una horquilla, que fue una decisión muy rara, pero eh, por algún consenso previo eh, el tope eran 40 horas eh, y a partir de ahí empezabas a, a contar horas extras, pero eh, el objetivo era hacer 35. Entonces, esta horquilla era muy difícil de gestionar, entonces, porque la gente podía hacer entre 35 y 40 a la semana sin tener que compensar ni eh, ni contabilizar horas extras. Entonces esa horquilla luego se redujo a dos horas y media a la semana y ahora finalmente se ha quitado y nos hemos quedado con 36 horas y cuarto por por una por un compromiso no de mi ni para mí, pues nos quedamos en medio. Eh, ¿Cuál es el problema de esta de esta solución y, de, y de, de la reducción de la horquilla, por ejemplo, y de todo esto? Pues que si reduces el horario, pero no aumentas la, la productividad, si no aumentas, si no haces más eficiente el trabajo y reduces el horario, pues terminas teniendo más horas extras o menos trabajo realizado. Y la gestión de las horas extras también es complicado porque tienes que compensarte, quiere decir que no vas, no vas a trabajar las mismas horas en otro momento o va a haber días que no vas a ir y eso puede afectar a otras áreas y, otras, y a otras compañeras. Entonces, la gestión de la compensación de las extras también es una cosa que nos da guerra. Eh, entonces, por un lado, funcionamos por horario, sí, pero por otro lado, evidentemente, también funcionamos por objetivos. Pero es verdad que lo de los objetivos, en esto somos bastante nuevos. Nosotros hicimos nuestro primer plan estratégico en 2020 y era un plan estratégico como muy parcial, muy limitado, eh, que solo cubría la parte de suscripciones y que, y que solo marcaba objetivos ahí y todo eso. Y desde entonces hemos hecho uno más que fue el de 2021, no, en, 2000, en, 2000, en 2020 hicimos el de 2021, en 2021 hicimos el de 2022-2023 y ahora estamos tratando de preparar el de 2023-2024. Eh, y aquí queremos, pero bueno, como pasar de trabajar por, por horarios a trabajar por objetivos, es un paso, vamos, que ni siquiera nos planteamos de momento, pero, pero estaría, estaría guay. No tenemos, sobre los mecanismos de control, eh, al ser una empresa horizontal y sin ningún tipo de estructura jerárquica, porque tenemos, tenemos estructuras coordinadoras de coordinación, pero no tenemos ninguna estructura de jerarquía, ni, de, ni, de, ni, ni, ni punitiva, ni nada de eso, ni, ni nada que se le parezca. Entonces, mecanismos de control, pues el único mecanismo de control, digamos, más allá de tu propia voluntad de controlarte y hacer lo que se supone que tienes que hacer, es que se visibiliza, porque los Excel de control horario son públicos, que se visibiliza lo que tú marcas en tu Excel, si alguien lo quiere mirar. Pero normalmente la gente a veces no tiene tiempo de rellenar su propio Excel, pues tampoco, tampoco emplea mucho tiempo en vigilar los Excel de los demás. Entonces ahí no hay muchos mecanismos de control, pero yo creo que la situación sí que ha ido mejorando. O sea, del, del primer año que usamos, que usamos el control horario, ahora, yo creo que sí hay más gente que lo usa y además que lo usa bien o sea que lo usa a conciencia y que marca sus horas más o menos digamos acorde con lo que hace y que las marca a tiempo y que mantiene su controlario más o menos al día eh, lo, y luego está bueno ya saliendo un poco de este tema está el gran charco de que no se cumplen objetivos no que este año está siendo muy complicado en todas las áreas además porque había nosotros tenemos áreas que son como muy procíclicas y muy contracíclicas, ¿no? Hay, un, hay áreas que si la economía va bien pues van bien y áreas que si hay problemas económicos o hay problemas políticos o hay problemas tal mejoran ¿no? por ejemplo cuando hay un auge de la extrema derecha las suscripciones suben, eh, si la economía si hay una crisis muy gorda pues eh, pues puede que suban las suscripciones pero baja la publicidad o baja tal en este año lo que nos está pasando es que está bajando todo un poco o por lo menos no está subiendo lo que tendría que subir y, y eso nos pone en una situación de eh, a, la, a la vez que estamos desbordados de trabajo porque estamos digamos nos hemos metido como en muchos proyectos en muchos proyectos de cambio en muchas en muchos hemos tomado decisiones estructurales relativamente grandes y, y bastantes a la vez y eso nos está dando muchísimo trabajo eh, pues hacer tenemos que hacer más campañas para conseguir los objetivos de suscripciones tenemos un un proyecto de cambio de periodicidad de la revista, hemos modificado nuestra estructura de precios, eh, hemos tenido una, hemos por fin, digamos, hemos empezado a desarrollar y a, y a formalizar nuestro, nuestro reglamento interno y todo esto a la vez que, que, que tenemos una bajada de ingresos, con lo cual tenemos una sobrecarga de trabajo y unos resultados económicos peores que en años anteriores, cuando no teníamos tanta sobrecarga de trabajo. Eh, eh. Economistas, eso, eh, tenemos las 35 horas, ¿no?, que metemos en nuestro marco laboral de, de trabajo, y tenemos nuestra jornada de verano intensiva, de, a partir del 15 de junio al 15 de septiembre, de, de 8, si me equivoco, él 8 a 3, me parece que hacemos. Y es verdad que existe la flexibilidad, ¿no? Como que en Economistas tenemos esa bidireccionalidad de flexibilidad entre la organización y las trabajadoras. Entendemos que muchas veces, eh, digamos, para conciliar la vida, hay necesario, digamos, realizar el trabajo. Entonces, siempre existe ese control horario en el cual, digamos, lo, lo marcás, pero también, digamos, si existen días de trabajo de más horas... Después existe la compensación y se habla, durante el equipo, se habla en el equipo de trabajo de cómo compensar esas horas, cuándo y dónde, siempre digamos, respetando eh, los objetivos. Pero existe esa confianza de decir, tanto para el tema de, aunque es un inconveniente personal, el que no podés, porque no solo existen los cuidados dentro digamos, del primer núcleo, sino también queremos en los cuidados más allá, no, nosotras por ejemplo. Entonces también existe esa posibilidad de, de poder conciliar. Eh, también eh, dentro de Economistas, como hablaba, la confianza entre las trabajadoras Siempre decimos, bueno, no, no puedo ir a trabajar por tal o de equismo objetivo Bueno, compenso en otro momento Y también nos toca a veces trabajar los sábados o domingos O jornadas, digamos, los fines de semana Y existe la compensación Y respetamos la compensación Y, y lo hacemos en el equipo, nos ponemos presión de hacerlo Eso es verdad, por lo menos dentro de nuestro equipo es como si trabajaste tantas horas, o nos pasa mucho que a veces se nos hace cuello embudo en, en, en el momento de presentación de proyectos que suelen caer todos juntos, donde comemos muchas horas, ¿no? Y, y ahí es como, bueno, me tomo dos días y, y otra compañera me puede suplantar una formación o eso. Entonces, eso también hace que seamos flexibles. Eh, sí, obviamente, también trabajamos por objetivos, ¿no? También eso existe, pero también es como que... Si suelen ser los objetivos, como decía, por este Excel también vamos viendo la carga de trabajo y nos vamos repartiendo el trabajo para poder, digamos, eh, ir dando respuesta. Y también cuando no se cumplen esos objetivos también creemos que, que saber un momento tenemos esos momentos de confianza dentro de las reuniones, es decir, de re repartir tareas o, o proponer otra forma de, de organización, mucho de diálogo y... Y si no, ya pensamos otros espacios de generación, algún tipo de evaluación interna y seguimiento, a ver por qué no estamos llegando a esos objetivos como, como equipo o como esa persona o lo que fuese, ¿no? Pero existe esa flexibilidad, pero siempre dentro de la confianza, ¿no? Antes que nada, ¿no? Y, y también creo que a veces pasa que a veces trabajamos mucho y no estamos teniendo los, los, los recursos económicos necesarios para seguir avanzando, ¿no? Dentro de Economistas me han surgido situaciones donde nos toca re, re, repartirnos en otras áreas para dar, digamos, eh, darnos trabajo a nosotras y poder seguir adelante, ¿no? Y ahí también es adecuarnos a cómo trabajan otras áreas. Así que un poco, eso. Eh, pues nada, vamos al bloque de diversidad. Eh, este es un bloque que, que hemos pensado eh, desde Economistas y, y Dicha y Hecho porque, bueno, pues justo ahora que hemos pasado el día del orgullo, eh, más, más aún, ¿no? vemos que hay muchas empresas ¿no? que de repente oh, ponen banderas, eh, pues si eh, empieza el movimiento de Black Lives Matter también, ala, se lo ponen en todos los escaparates ¿no? y todas estas cosas. Pero luego ves eh, a, a sus personas empleadas ¿no? y también ves a sus puestos directivos y dices, bueno, ¿dónde está esa diversidad no? tan tan fuerte, que aclaman, ¿no? y, y bueno, nos hace pensar ¿no? que a lo mejor se están mercantilizando eh, los movimientos sociales y se están eh, mercantilizando, pues bueno, pues toda, toda esa lucha ¿no? de, de las minorías que, que luego pues, vemos que siguen siendo eh, minorías eh, muy poco empleadas. ¿no? Entonces, bueno, desde, desde economistas y desde dicha eh, estábamos intentando pensar si, si desde la economía social esto es algo que ya estamos, estamos trabajando, ¿no? intentar eh, pues que cada vez eh, las minorías estén más representadas en, en nuestras plantillas y, y cómo lo hacemos. ¿no? Eh, y, y bueno, nuestra pregunta para este bloque era eh, si tenéis a lo mejor algún criterio de selección eh, que se utilice para nuevos puestos de trabajo, si hay políticas específicas para fomentar la diversidad y el empleo de colectivos que tradicionalmente tienen menor empleabilidad, ¿En qué colectivos? Y si aún eh, no se tienen estos criterios específicos, ¿qué creéis que se, que se podría hacer? ¿no? Esto lo hemos añadido este año porque bueno, el año pasado vimos que era un hueco importante, una asignatura eh, todavía pendiente eh, para las cooperativas eh, eh, entrevistadas y bueno pues si todavía no hay criterios específicos ¿no? para intentar eh, que las plantillas sean más diversas y que eh, las minorías estén más empleadas, pues ver qué podría, qué pensáis que podríamos, que se podría hacer, ¿no? eh, Pues nosotros, como hemos dicho antes, como somos dos nada, bueno, dos, y Lidia que está como en reserva, pues la verdad es que no tenemos ningún protocolo para eso, pero evidentemente por los colectivos donde militamos, tanto Hanna como, como yo, evidentemente si tuviéramos que contratar a, a alguien, siempre vamos a, a tirar, a contratar a, a pues, a personas del colectivo LGTBIAQ, o, o, o compañeros de aquí, de la villana, de la despensa, que son personas que, que lo necesitan. Sí, nosotros en este aspecto, podemos hablar un poco por, por lo que dice David, nosotros a futuro, como, como un problema que se planteó en la asamblea eh, común de la villana de Vallecas, es que si nosotros no vamos a un local, tenemos que abrir, más horas para poder gestionar tanto los préstamos de la taberna como el y todo lo que vamos a hacer en el nuevo local, sí que se planteó que, que a, a futuro nosotros trabajaremos en, en un protocolo de, de actuación para, para las personas que quieren trabajar y la asamblea nos manifestó que, claro, que obviamente que les gustaría que esas personas fueran gente de colectivo. gente que milita aquí en la Villana, entonces nosotros sí que tenemos como para futuro, ahora mismo no. Hacer un protocolo de, de qué personas a, podían entrar en la taberna y en qué momento nosotros podemos asumir eh, ese sueldo de más. Porque tenemos que ampliar horarios y mejorar eh, bastantes cosas para poder dar empleabilidad a otra persona. Actualmente sí que hay una compañera de la despensa solidaria que es, que, que es una persona que necesita bastante el dinero y nos ayuda pues, en el tema de la limpieza. Entonces nosotros... Sí, intentamos trabajar y gestionar este aspecto, pero ahora actualmente pues podemos hablar poco porque, porque como sabéis, como lo hemos repetido, somos dos, pero sí que tenemos en cuenta tanto como taberna como, como asamblea villana, que sí que la recalcado y que es algo que ahora estamos trabajando en ello para el próximo local. Y lo de los sueldo. Y lo, no, eso es así. Aníbal, mm, mm, a ver, ¿cómo lo decimos? A ver, no, nosotros, no, nosotros, bueno, un poco en la misma línea que el Mediterráneo, nosotros estamos, digamos, eh, dentro de un colectivo eh, y somos tan diversas como el colectivo. Lo que pasa es que no hay criterios específicos de algún, eh, de, de, de contratación que, digamos, inclinen la balanza a personas, a personas con características específicas. Uh, hay un, sí que hay un, el criterio de la paridad de género sí que está, eh, tampoco hay tantas contrataciones en realidad, o sea, las últimas incorporaciones fueron el año pasado, fueron dos, de un community manager y una redactora, eh, y, y, y luego hay sustituciones de, bueno, gente que se va y gente que entra, como el caso de Clara del año pasado y tal. Eh, pero bueno, ese criterio sí que está. O sea, sí que somos, somos un... O sea, tenemos mayoría de hombres en el colectivo, en el, como contratados, tanto socios trabajadores como, como empleados no socios. Eh, pero el criterio del, de la paridad de género sí que está. O sea, cuando hay una... Una, un proceso de selección y hay un, un chico y una chica, pues si están en las mismas condiciones, pues normalmente entraría la chica. Eh, y hasta ahí tengo. No, no, creo que no, no, tenemos, no tenemos nada más, digamos, acuerdos por, por del de proceso de selección en el que haya más criterios más allá de ese. Creo que no hay. No, a veces cuando se abre un proceso selectivo eh, se pone en la, en la descripción de la oferta del puesto, se pone que, que se, claro, que, es que no está priorizando ningún colectivo, para nosotros sí es un colectivo que, no, que está infrarrepresentado, pero no es un colectivo que esté infrarrepresentado en lo que es el conjunto de la sociedad en la que vivimos. A veces en la descripción de un puesto de trabajo sí que se pone que se priorizará, que forme parte de nuestro colectivo editor, que lleve militando tiempo, o sea, que se prioriza digamos no Si es una persona que lleva con nosotras eh, trabajando de manera activista desde 2015, pues es posible que su candidatura tenga un punto más. Eh, también es posible que eh, durante una época se priorizaban las contrataciones a personas de territorios. Los territorios es algo de lo que estamos hablando muy por encima, pero son estos lugares que son pues Galicia... Euskadi, País Valenciá, Andalucía, Extremadura, se priorizan las contrataciones eh, de personas de territorios porque hay infrarrepresentación, eh, porque hay sobrerepresentación representación de, de trabajadoras empleadas de Madrid. Y el centralismo es un tema contra el que tenemos que luchar. Pero sí, la paridad de género está entre ellas y luego yo qué sé, o sea, luego la mejor persona que se puede encargar de internacional resulta que es una persona que mmm, pues sabe mucho de internacional porque no ha nacido aquí a lo mejor no yo qué sé pero no, no hay un criterio no no tenemos un criterio. vale le doy que esto fue también un tema que pusimos también con, con él y lo comentamos un poco y nos pusimos a pensar un poco el historial de economistas. Por ejemplo, en Economistas, es verdad que, voy a contar así un poco, anecdóticamente, o sea, no anecdóticamente, sino real, dentro de Economistas, hace muchos años, yo no lo viví, y creo que él tampoco, había una persona con discapacidad que colaboraba en el área de administración, pero no se continuó eso tampoco, o sea, no, no se profundizó ese, ese tipo de, de contrataciones, es verdad que cuando nosotras abrimos ofertas de, de trabajo, que lo hacemos, digamos, de forma pública, dentro de Economistas, la abrimos a todos los movimientos sociales y a todas las redes en las que nosotros pertenecemos. Entonces ahí creemos que también somos, digamos, de forma amplia, invitamos a todas a postularse ¿no? dentro, de, de, dentro de economistas. También es verdad que por ahí por las características del trabajo que hacemos de controeconomistas, Economistas, ciertos perfiles por ir más difícil, y ahí también es un tema de por ahí replantearnos y evaluarnos de cómo lo estamos haciendo. También es verdad que dentro de Economistas sí existen personas trabajadoras migrantes, no solo yo, sino también dentro de la historia. Sí, podemos, podemos también evaluar qué tipo de personas migrantes son las que terminamos trabajando dentro de Economistas, que también es un tema de evaluación dentro de la economía social y solidaria de, de quienes somos parte no de esto, de la parte más que falta, digamos, crítica de, de ser integradoras. También creemos que dentro de cuando abrimos las ofertas de trabajo dentro de Economistas, eh, primero, nunca vamos a preguntas personales donde estamos evaluando ciertas características de las personas, sino que vamos a, digamos, a preguntas digamos, desde el currículum o desde un formulario técnico de preguntas, lo hacemos vía cuantitativa y cualitativamente, donde también preguntamos, ¿no?, a qué movimientos sociales perteneces, cómo te relacionas tipo, también con la ciudadanía, etcétera donde podemos descubrir un poco más ciertas sensibilidades, donde creemos que son importantes, de, de, que aportan a, a, al puesto de trabajo posterior, ¿no? Entonces, tenemos esa incorporación de diversos perfiles, es verdad que apuntamos a eso, pero no se terminan de concretar también. Ahí también evaluar si tenemos que fomentar o qué criterios deberíamos sumar a, a esa selección, ¿no? También. Pero es verdad que somos una entidad diversa y hay cosas que no. que por ahí no se preguntan o no tienen interés y que por ahí sí se están cumpliendo, pero no lo no, no hacemos tampoco de forma, digamos, visible, ¿no? Eh, pero sí, creo que, que, que también es un. como decía Ana al inicio, ¿no? Es un tema que siempre genera bastante injundia dentro de de las entidades de la economía social y solidaria, cuán realmente inclusivas terminamos siendo no o cuánto nos replanteamos si, si somos, digamos, somos abiertas a contratar esos perfiles. no Entonces, nada. también invito a que si alguna va generando herramientas de criterios o a una forma que, que los compartamos. En esta línea, no lo hemos dicho antes, pero eh, la idea es que compartamos ciertas herramientas que hemos ido comentando en una pequeña carpeta después de la sesión y, y bueno así por lo menos las entidades que estamos participando también ¿no? como que nos llevamos ese, ese aprendizaje. Un poco en la línea de lo que estamos hablando, eh, como terminando de profundizar en esto de la, de la equidad dentro de nuestras organizaciones, uno de los principios también de nuestra Carta de, de Principios de la Economía Social y Solidaria, tenemos, contamos con, con protocolos de contratación, o sea, eh, ¿Cómo son nuestros procesos de contratación? Y en concreto, ¿existen protocolos de contratación feministas? O sea, muchas de nuestras organizaciones están muy feminizadas, pero no implica que, que sean feministas. ¿no? ¿Existe algún tipo de protocolo de normativa interna? Y, y por otro lado, eh, ¿cómo estructuramos los sueldos, los salarios? ¿Son salarios equitativos en toda la organización? ¿Existen diferencias? Ahí lo dejo. Bueno, como decíamos antes, ahora mismo no tenemos ningún tipo de protocolo, pero sí que tenemos mucha conciencia política y todo lo que hace falta, creo, para poder luego organizar ese, esa actuación. Bueno, de momento no lo hemos trabajado, pero es algo que, que sí que tenemos planteado al el nuevo local y los activos, nadie cobra más, nadie cobra menos y, y siempre intentamos luego, pues si hay alguna vez que hay algún evento y hemos cobrado más... Eh, hacemos una caja de resistencia que vamos dejando dinero por pues, si hay algún incidente o algún problema y tenemos que tirar esa caja de, de resistencia y luego si vemos que hemos podido dejar para la caja de resistencia hemos cubierto los salarios y da la casualidad que podemos darnos un poco monestra lo hacemos pero bueno eso por, por, por, por mal, no, no suele ocurrir por, ojalá ocurriera más pero pero no, entonces sí funcionamos, no tenemos nadie que cobre más. Pues en el salto, eh, el salto ya nació con un criterio de, de equiparación de salarial. Eh, es uno de los mantras de esta organización que las personas, todas cobramos lo mismo. Es como que... Es como que es marca de la casa, digamos, y yo a nivel personal, o sea, me parece bien, es un criterio como cualquier otro y suena muy bien, es celestial, pero yo no sé si yo entrando a trabajar en el año 2021 tengo que cobrar lo mismo que, yo qué sé, Pablo El que lleva aquí desde 2007. No, no sé, a mí... Yo tengo un criterio acerca de eso, pero en general, en el salto, todas las personas, todas, todas, todas, todas las personas trabajadoras cobran exactamente lo mismo. Hay ayudas a cuando tienes descendencia, eh, por un, un hijo o hija o dos, o todos los que se te da un, una ayuda, pero en principio no hay diferencias salariales. Aníbal, si quieres comentar tú algo... Solo que aparte de las de por descendencia o por cuidado, por cuidados, vaya, eh, la, de, la de la, si participas en la Secretaría de Organización, en la Secretaría de Participación del colectivo, también tiene su un... Esa secretaría está compuesta por un empleado, una persona empleada, una persona eh, de, no, de algún nodo y una persona que no sea ni empleada ni de los nodos. Y la persona empleada, bueno, todas las tres tienen una remuneración, la persona empleada pues la tiene dentro de su nómina. Y esas son las únicas dos situaciones en las que, digamos, se rompe la igualdad salarial. Por lo demás, todos cobramos el mismo bruto. Vale. Eh, dentro de economistas. Dentro de economistas, bueno, tenemos diferencias salariales por la antigüedad también. Y, y también, bueno, esa antigüedad en realidad está atada un poco con los roles que nos ponemos dentro de la organización, que es técnica, corditécnica y coordinación. Coordinación no está porque no hay ninguna, bueno, hay una excepción de área unipersonal, pero después dentro de economistas somos todas corditécnicas, pero tiene relación directa con esto que contaba de la antigüedad, ¿no? Pasa a ser corditécnica después de tanto tiempo dentro de la organización. Eh, entonces no hay casi diferencia salarial por la plantilla en la que tenemos actualmente dentro de Economistas. Por y entre hoy por hoy, por las nuevas incorporaciones que vieron, no llega ni al 1% de la diferencia salarial que hay. Eh, y, y un poco con el tema de los protocolos. A ver, como decíamos, dentro de Economistas, cuando se abre una, una oferta de trabajo dentro del formulario de contratación que, que, que proponemos corresponde a las personas, también ahí preguntamos un poco de criterios de relación con los mitos sociales, con las perspectivas feministas, etcétera. Entonces ahí también vamos un poco leyendo a esas personas que, que quieran ser parte de la entidad ¿no? que, que contratemos, pero no existe, digamos, criterios como tales eh, recogidos. ¿no? Eh, pero vamos, no, no hay mucho más y, y es verdad que nuestros sueldos están, digamos, un poco con, con el tema por encima del convenio del sector y tenemos el marco laboral que, está, que, digamos, que lo pueden ver, que está colgado en la web de Economistas para que lo vean y ahí pueden encontrar la información más precisa de, de cómo nos organizamos y cómo es nuestra, digamos, escala salarial. Así. Perfecto, pues, pues muchísimas gracias. Vamos con eh, un pequeño bloque que tenemos de conciliación y corresponsabilidad. Eh, porque bueno, como comentaba Elena, eh, hablamos siempre en la economía social de poner la vida en el centro, ¿no? Y lo que queremos es intentar ver a ver cómo conciliamos eh, por un lado los objetivos de nuestras organizaciones y también eh, unas vidas dignas que nos permitan también tener ese balance ¿no? con, con las cosas que queremos hacer a nivel personal. ¿no? Eh, y obviamente promover la, la corresponsabilidad, que desde luego siempre es una asignatura eh, pendiente en las entidades convencionales. Entonces, bueno, queríamos intentar entender un poco, eh, por un lado, eh, qué medidas de conciliación de la vida laboral y personal de cada trabajadora tenéis, eh, si tenéis medidas de atención emocional eh, y también si tenéis permisos remunerados de maternidad y paternidad que amplían los ya contemplados por la ley eh, y si también, por ejemplo, hay permisos remunerados por motivo de cuidados urgentes de familia extensa, de familia extensa que no tienen por qué tener lazos de consanguinidad y, por ejemplo, para eh, cuidados que no sean urgentes. Bueno, ¿qué ibas a decir tú? Vamos. No, que nosotros la verdad es que no tenemos ningún protocolo de de conciliación siempre que, porque nunca hemos tenido ningún problema en eso, siempre que al, alguno de los dos hemos necesitado eh, algún día por lo que fuera o tienes alguna, alguna cita médica, siempre lo hemos arreglado entre nosotros y por eso quizás no hemos hecho ningún tipo de, de protocolo. Sí, nosotros en ese aspecto sí que, que nos cuidamos mucho. Pues que sea a veces, eh, en este caso David, a veces echa horas en otro bar y entonces pues, a lo mejor dice, oye, pues yo por la mañana eh, voy más tarde porque no puedo dormir. Tenemos un horario libre, o sea que en eso sí que lo compensamos bastante pues para estar, ya que somos dos, para estar lo más cómoda posible. Y tenemos un horario bastante flexible. Si alguien no quiere venir a las 8 de mañana porque le apetece levantarse a las 11, mira a las 11. La historia es que sí que, que que intentamos que salga el trabajo que tenemos, ¿no? los objetivos que hablábamos antes, que salgan adelante, pero con la libertad de que cada uno se gestione su horario como, como convenga y sobre maternidad y paternidad. <risa> Para mí no va a ser padre. No, creo que no. Mi vena paternal no, no está muy desarrollada, que digamos. No. no. <risa> no. Y, y y bueno, en este caso yo supongo que es que si en este caso yo fuera la madre, creo que funcionaría todo tan natural como como hasta ahora, porque es verdad que aunque David y yo tenemos tensiones a veces por la forma de ser que tenemos, sí que en este aspecto eh, lo hemos sabido llevar muy bien desde el principio. Además, yo en este caso, que siempre estoy enferma porque tengo muchas cosas, David siempre me cubre esas bajas y nu nunca me dice oye, pues me, tienes, me debes 12 días de que te han hecho esto y tal. entonces En ese aspecto, nosotros estamos contentos los dos mutuamente porque nos compensamos muy bien en nuestros horarios. Nunca nos decimos, ay, es que tú has echado 12 horas más, tal, porque sabemos compensarnos. Es verdad que hay otras cosas que tenemos que gestionar que no las hacemos bien, pero justo ese aspecto sí que, que lo tenemos bastante cuidado. Luego, por ejemplo, vacaciones. En agosto cerramos entero, entonces tenemos vacaciones los dos, pero sí que es verdad que en el resto del año, si alguien tiene una necesidad de irse una semana se hace y se, y se trabaja esa semana la otra persona y se va compensando. Así que en ese aspecto no me quiero enrollar más, pero está bastante trabajado. Aníbal, ¿quieres hablar del reglamento interno? Bueno, um... A ver, medidas de conciliación, en el reglamento interno no sé si todavía las tenemos recogidas. Nos, nos regimos por el convenio de prensa diaria y no sé si lo hemos mejorado en alguna cosa. O sea, lo principal, yo creo, de las medidas de conciliación es que como puedes compensar tus horas en cualquier momento, pues puedes también tener toda la flexibilidad que necesitas en cualquier momento. Eh, también los cambios de jornada o de... O digamos el paso a las reducciones de jornadas eh, se hacen sin ningún problema. Yo, por ejemplo, he tenido que reducirme mi jornada a una hora eh, durante unos meses por cuestiones de conciliación. y eh, Digamos que es un formalismo, hay que cumplir un formalismo, pero sería muy. o sea Nunca se ha dado el caso de que no se permita. ¿no? Eh, compañeros después de tener hijos o hijas se han se han pasado a media jornada durante unos meses. Eh, creo que lo único que hacemos que mejora nuestro convenio es el, la lactancia. Creo que es un poco más larga de lo que nos obliga el convenio. Eh, y poco más. Que, que recuerde, o sea, la, la ayuda, la flexibilidad horaria y la lactancia. Son las, son las tres cosas que tengo así en mente. Ahora. Y también, bueno, hay una cosa que es que nos preguntó Ana y que me parece un temazo y es que Aníbal deberíamos apuntarlo, es si hemos mejorado, si hemos contemplado eh, no solo la familia cercana, sino la familia extensa, ¿no? Digamos, o sea, de ninguna manera tenemos contemplado que tengamos días para mm, cuidados no urgentes de familiares que no son directos que no son directos, que no son cónyuge, hijo, hija, eh, padre, madre, o sea, lo que dice la ley, no, no lo tenemos recogido y yo creo que le podíamos dar una vuelta a Aníbal eh, eh, en nuestro reglamento interno, porque verdaderamente cuando alguien tiene la operación de alguien tiramos de un convenio que, que, que no está hecho para nuestra realidad, para nuestro organismo, no, no está... No sé, está hecho para… supongo que gente habrá, gente habrá luchado y gente habrá quemado contenedores para un convenio que en realidad no nos representa y no sé por qué nos tenemos que guiar por él. O sea, yo hace dos semanas necesité acompañar a mi hermana al hospi y son horas que compensé, no horas que me dio eh, la cooperativa. Hay la flexibilidad de poder parar porque tengo que llevar a mi hermana al hospital porque le da miedo ir sola, pero no hay que ese, que ese tiempo yo no lo tenga que devolver. ¿no? Bueno, esta es la situación que tenemos ahora en el salto y yo creo que podemos mejorarla, la verdad. Vale, voy a hacerlo bastante breve. Eh, como hemos tenido flexibilidad total dentro de economistas dentro del marco de la confianza que tenemos. Siempre existe el teletrabajo, por ejemplo, de economistas. No, no. Dentro del teletrabajo, dentro economistas, o sea, más allá de la pandemia previamente muchas veces teletrabajábamos, o sea, eso nunca hubo problema. Algo que incorporamos también en el último marco laboral fue el permiso de soltería. Como no todas nos casamos, eh, tenemos que después de tres años estás dentro de la organización y no te vas a casar, poder tomarte los 15 días de, digamos, de vacaciones pagas como te toca cuando te casas. Eso lo, lo incorporamos en última reforma, de, en el último marco laboral que les, les compartí por el chat. Eh, también en tema de atención emocional, tenemos a CEPRA que nos acompaña a este servicio, que siempre nos está ofreciendo cosas, pero también dentro de las reuniones mismas que comenté que teníamos entre economistas, a veces se genera ese espacio de qué tal, cómo estás y cómo lo estás llevando, ¿no? Eh, obviamente es diferente de lo que pasa en la reunión de trabajadoras en general que lo que puede suceder dentro de tu área de trabajo ¿no? ese espacio no existe, digamos, límites en el tema de cuidados de consanguíneos no está por escrito, verdad que ahora diciéndolo de Clara, no tenemos escrito de que me parece de que podemos cuidar a alguien que no sea de forma directa, ¿no? o algún tipo de cercano o amigo que eso está permitido entre economistas, pero no, no, tengo, no me acuerdo ahora si está, lo tenemos recogido en el último marco laboral. Y, y esas son un poco así las medidas de, de conciliación, o sea, siempre eso prevaleciendo la confianza con la que nos marcamos nuestra filosofía de trabajo y cultura organizacional dentro de economistas. Gracias. Eh, vamos a ir terminando. Ya por ya solo nos queda un, oh, un bloque oh. y además por, por, por tiempos es que ya nos hemos, hemos sobrepasado el límite horario y hay que, ¿no? hay que cuidar nuestros, nuestros tiempos de trabajo también. Es el, vamos a digamos, eh, haceros la última pregunta, ¿no? uniendo todas las que quedan. Eh, ¿Tenéis algún tipo de política de crecimiento laboral dentro de la, de la entidad? Y la segunda, ya para cerrar. Eh, ¿con, qué, ¿con qué políticas de conciliación, de corresponsabilidad, de gestión, de normativa interna soñaríais? Es decir, ¿cuáles son los retos que tenéis dentro de, dentro de todo lo que hemos hablado? ¿Cuáles serían los retos dentro de vuestra organización? o ¿Qué aspectos creéis que, que tenéis que mejorar y hacia lo que os gustaría aspirar? Y, y nos gustaría que esta última pregunta, solo para añadir a lo que ha dicho Elena, es... Si tuvierais todos los recursos que quisierais y pudierais con todo, ¿dónde os gustaría estar? ¿Qué, ¿Con qué soñáis eh, a nivel organizativo dentro? ¿no? Porque Aníbal de repente ha, ha comentado alguna cosa, ¿no? pues nos gustaría, nos encantaría trabajar por objetivos, ¿no? pero bueno, ahora mismo no podemos dar ese salto. Eh, pero si pudierais, ¿qué os gustaría que, que fuera? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os gustaría que fuera? Bueno, nosotros actualmente nuestro, ahora nuestro problema de crecimiento de la cooperativa es lo que reflejaba antes del de nuevo local, porque nos encontramos en una zona que está siendo tensionada para la gentrificación y nos preguntamos el problema del alquiler. Entonces ahora eh, nuestro crecimiento de empresa es intentar irnos a un local y poder sostener tanto la, el préstamo que vamos a pedir para poder montar legalmente eh, la cocina con todo lo que nos hace falta, entonces nos gustaría poder, eh, sobre todo a la economía, sobre todo el dinero, conseguir dinero para poder sostenernos, ya que estamos un poco asustadas con este nuevo tema, ya que en octubre nos encontramos prácticamente en la calle y entonces estamos un poco asustadas con, con este tema, entonces nuestro plan de crecimiento y lo que desearíamos es poder tener eh, solvencia económica o gente avalista que nos pueda apoyar al proyecto, tanto como el centro social como la taberna y seguir viviendo de esto porque somos bastante felices pudiendo alojar eh, cabida en un centro social, que hay muchos proyectos que somos afines militantes a nosotros y creemos que es lo que nos gustaría poder tener la solvencia económica para mantener este proyecto dentro del centro social. Y mantener tres salarios, no dos, para que nuestra compañera también pudiera formar parte de esto, ya que se tuvo que ir a buscar otro trabajo y eso nos dolió bastante. Así que lo que más deseamos, por desgracia, aunque sea un poco capitalista decirlo, es pero bueno tenemos que vivir todos. Y entonces es eh, tener solvencia económica para poder sostener tanto el centro social como la taberna y que pueda haber más salarios y que esto se haga más grande, que no se queden dos personas no sé si tú quieres aportar sí no aparte de lo que dice Hanna que eso es lo que más nos surge y también queríamos hacer como queríamos hacer talleres para para eh, también a, a la gente y sobre todo que aunque ahora está como muy, se conoce más la, la comida vegana, aún sigue viniendo, sigue viniendo gente como Jolín, eh, pues qué bueno está esto, eh, aunque sea vegano. Eh, este fin de semana hemos estado en una feria en Segovia y un comentario que, que nos gustó mucho de, de un chico es como, no estoy muy a favor de la comida vegana, no soy, no soy, o sea, como que no me gusta mucho, dice, pero eh, me comería todo el bol que tenéis ahí de, de croquetas. Sí. Entonces, como que hay mucha gente que todavía sigue pensando que la comida vegana es comerte un tomate con una lechuga y un trozo de cebolla. Sí, entonces bien, queremos quedar con este proyecto Conciencia Ambiental, Social y mm -hmm. Política para romper mitos y, y prejuicios que, que se llevan a, a, actualmente y sobre todo no, no, crear conciencia porque estamos en una situación climática bastante jorobada y creo que en este caso eh, eh, la gente, aunque sea muy afín creo que nos falta también matizar muchas cosas y creo que con este proyecto no se vayamos a salvar nada pero sí que podemos matizar algunos aspectos que trabajamos sobre todo en la, la, la comida y la sostenibilidad de planeta donde vivimos de alguna manera, creando conciencia de consumir cercano, de proximidad, y, y eso es lo que, lo que deseamos un poco, es nuestra utopía. Bueno, me ha encantado que terminéis con la parte del veganismo. Eh, me ha encantado. No voy a hablar a nivel personal porque yo sí soy vegana, pero bueno, una de las cosas que es, es, está tácito en. Yo creo que una cosa que está cita dentro de nuestro proyecto. Aníbal, luego me complementas con temas de poder hacer presupuestos no en base a lo que ya tenemos, sino, o sea, no en base a lo que pensamos que vamos a ganar, sino en base a lo que ya tenemos ganado y qué podemos hacer con ello, porque es un día y me rompiste la cabeza con el tema. Pero eh, creo que una, algo que está cito en nuestro proyecto acerca del crecimiento y de dónde nos gustaría estar. Vamos a ver, formamos, somos el salto, o sea, somos un proyecto eh, informativo eh, político que a mí me parece imprescindible, o sea, no porque oh, trabaje en él, oh. sino porque creo que tiene que existir, entonces lo creo, yo lo que creo que lo que, lo que, lo que desearíamos sería eh, tener más incidencia, ser más críticas, sobre todo tener más incidencia, o sea, penetrar muchísimo más en la sociedad, eh, porque tenemos una responsabilidad política que, que, que vale la pena, que vale el esfuerzo. Abrir más líneas editoriales. Yo tengo una cruzada personal con poder tener, por favor, presupuesto para una línea de contenidos antiespecista. lo que pasa es que yo no soy periodista y tengo que encontrar financiación para, para, para conseguir esto, porque las personas que se encargan de los contenidos de ecología, pues bueno, no pueden con todo. La verdad. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos ser más incidentes, o sea, más, más tener más incidencia. Queremos ser un proyecto que realmente conozca mucho más gente, del que se informe mucha, mucha, mucha más gente, eh, más líneas editoriales, trabajar menos y vivir mejor, evidentemente, como hemos dicho desde el principio. Lo que pasa es que un proyecto que empieza a facturar muchísimo dinero cada vez tiene más responsabilidad social. Entonces, yo no sé cómo se balancea eh, ser un proyecto que cada vez gana más dinero y es más solvente con trabajar menos. Pero bueno, nos lo podemos inventar sobre la marcha. Y ahora Aníbal, tú complementa, porque yo he puesto la parte así más de corazoncito y tú puedes poner un poquito más la parte de a mí me gustaría tener el suelo más sobre mis pies. Vale. <ríe> a mí, o sea... Yo sería súper feliz si pudiéramos... Mmm tener una estructura realmente eficiente y eficaz. O sea, que tomemos una decisión y la, y la hagamos y que podamos hacerla sin, eh, pues, sin sobresaltos, sin, sin, sin, muchas horas extras, sin, sin, sin, sin, estar muy, muy pillados de tiempo y todo esto. O sea, como eh, conseguir una una que, que la organización, que el, que el proyecto, que las personas que trabajan en el proyecto estén bien coordinadas, estén, tengan la información que necesitan, tengan las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, eh, tengan pues, los recursos, todo, todo lo que necesitan para poder hacer su trabajo, sin, sin, o sea, sin que esto, esto no, nunca va a ser una fiesta, pero tampoco tendría por qué ser una pesadilla, ¿no? Entonces, que, que, y, y para mucha gente lo ha sido y por eso tenemos en algunos puestos más rotación de la que yo creo que deberíamos tener. ¿no? Entonces, que, que las personas puedan hacer un trabajo de calidad, que eso, eso yo creo que ya sucede, pero que lo puedan hacer con las herramientas adecuadas en un, en un tiempo razonable. Eh, y yo creo que así, mm, sería, o sea, así podríamos llegar a, a, pues eso, a, lo mejor a reducir las horas eh, sin reducir los sueldos o incluso aumentar los sueldos dentro de tal. Eh, pero la verdad es que hacemos ciertas cosas como muy sui generis, que yo creo que no nos facilitan. Es la que comentaba Clara, que es, hacemos los presupuestos eh, no en función del dinero que hemos ganado el año pasado, sino en función del dinero que prevemos ganar el año siguiente. Y eso, pues, en, en años como este, te, pues te deja en una situación complicada. ¿no? Nosotros preveíamos unos ingresos que seguramente no terminen terminen de llegar este año y nos van a dejar eh, porque los gastos sí se van a cumplir entonces nos va a dejar en una situación complicada y eso y yo creo que eso al final eh, lastra las posibilidades de convertirse en una organización más eficiente eh, trabajar menos pero trabajar mejor todo esto se hace más difícil si tienes la urgencia de, de que no llegas de que tienes problemas de de tesorería, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí el objetivo sería un poco ese. Bueno, pues... Ay, pues mucho. Ay espera, que falta Romina, perdonad. Pero vamos, que acá también voy a decir a Elena, porque acá somos economistas y a ver qué queremos. Es verdad que en el crecimiento económico es bastante conservadora, somos economistas, o sea, es como... Cuando nos tenemos que crecer nos cuesta mucho crecer, o sea, y hemos pasado momentos de que tenemos que crecer y, y cómo hacerlo, digamos, con, con confianza y, con una y al ser una estructura tan pequeña, también a veces decimos que eso, ese crecimiento sin precarizarnos, ¿no? También es como, es como complejo, somos bastante conservadoras, ¿no? Y también un poco de, si pudiéramos decir, acá él también es como, a ver, complementame, el tema es que la economía y financiación es bastante sigue siendo bastante porcentaje lo que es las subvenciones, dependemos bastante de subvenciones públicas, entonces ahí es como si pudiéramos desear y fortalecer más toda nuestra nueva línea de consultoría, por lo menos del área de, de, de fortalecerla y hacerla crecer, pero también cómo lo hacemos cuando no lo otro del día a día nos va llevando a, a, a seguir a, yendo a esas subvenciones. ¿no? Eh, también el tema de que si... Si iría si todo bien, si tenemos un modelo de economía justa, creo que economista no existiría, entonces, no subí para ¿cómo, cómo, cómo, crece? ¿Cómo, cómo incentivar ese, ese, ese crecimiento o esa, ese modelo de economía, digamos, más justo. Eh, no, sé, no sé no sé qué sí. podríamos hacer y mejorar la estructura de economistas, si pudiéramos ver, o sea, tenemos una estructura muy pequeña y que a veces intentamos esa, esa, crecer o ir a más líneas de, de profundizando proyectos y al ser tan, tan poquitas, porque al final y cabo somos 15 trabajadoras y la estructura todavía, digamos, de administración y gestión es, muy, es una persona, entonces eso es como, como, como fortalecerlo y, y ahí sí invertiría por ahí más, más recursos. Dentro, o mismo también algo de economistas que también de, de fortalecimiento diría la comunicación, ¿no? La comunicación es algo que, que en un economista también falta bastante en mejorarlo. Eh, no sé, les si me quieres apuntalar claro. algo más. Estoy es totalmente, de... totalmente de acuerdo contigo, o sea, estamos muy sincronizadas, como bien sabemos. Eh, pero por, por aumentar, así por plantear otros retos o sueños, otros deseos. Diría, aumentar la base social y mejorar la, la participación de, de las personas que militan, voluntarias, ¿no? como facilitar ese proceso, para mí también sería, sería clave. ¿no? Muchísimas gracias a, a las tres. La verdad que yo creo que queda muy claro que la economía social y solidaria está al frente de la innovación en políticas internas, se han hablado de servicios de soltería, se han hablado de cuidados emocionales semanales, se ha hablado de diálogos con el barrio en donde se trabaja, se ha hablado de horarios que dependen de cada persona. O sea, eso no se ve fuera de la, de la economía social o se ve muy poco. Entonces, realmente yo creo que queda muy claro que la economía social está al frente de la innovación y que además todavía tenemos muchos retos, ¿no? Hay áreas como que se han identificado, ¿no? que todavía tenemos que seguir pues pensando formas en las que realmente los convenios internos nuestros reflejen nuestra vida y lo que queremos hacer, ¿no? O sea, que nada, yo la verdad que a mí me parece un tesoro esta sesión. Eh, no tengáis duda de que nosotras la volveremos a ver para recoger esas cosas y ver a ver cómo las vamos llevando en estos años que estamos, estamos, eh, bueno, pues haciendo, ¿no? Es eh, cierto, eh, muy empezando. Igual que la sesión del año pasado, que fue otro tesoro tremendo, también salieron cosas muy muy innovadoras eh, de políticas internas. Así que todo nuestro agradecimiento por, por este tiempo y nada, eh, haremos eh, espero que podamos organizar con Economistas tercera edición y miles de gracias a Economistas siempre por acoger todas las aventuras y, y por ser, ser compañeras y acompañarnos en todo, todo esto.